Pues buenas tardes, hoy estamos en el webinar Descubre nuevas redes sociales con las que potenciar tu negocio TikTok, Twitch y Discord del programa de capacitación para pymes de Andalucía Conectada con Nacho Martín Nacho Martín, profesional del marketing digital ayuda a las pymes a vender en WhatsApp con millionchats.com y además hace minimalizados con un podcast sobre minimalismo Aprender a estar en las nuevas redes sociales y recordar mantener los micrófonos apagados, a no ser que queráis preguntar algo. Tened en cuenta que también podéis usar el chat. Adelante, Nacho. Bueno, pues hola a todos. Eh, lo primero eh, recordaros que esta sesión está siendo grabada, así que cualquier cosa que queráis interactuar conmigo, pues eh, que tengáis cuidado, ¿no? A la hora de contar lo que sea, pues por lo que por el recelo que tengáis. Pero vamos. Eh, desde ya, eh, como bien ha dicho María Eugenia, muchas gracias por la presentación eh, y lo dicho, eh, quiero que esta sesión eh, sea lo más ligerita posible, lo más entretenida posible para vosotros y sobre todo que salgáis de aquí con, con una maleta llena de, de herramientas, de trucos y, y que podáis aplicar desde ya algo tan novedoso como TikTok, Twitch y Discord, ¿no? que son tres herramientas que si nunca las habéis usado sonará súper a chino pero si, si al menos la habéis utilizado como usuario, pues ya estaréis algo familiarizado y será más sencillo lo que explique hoy. Pero de todas formas, eh, tranquilidad porque no es nada que no esté inventado y que no hayáis experimentado con alguna que otra herramienta parecida. Y, y lo dicho, pues eh, como bien ha dicho María Eugenia, eh, mi nombre es Nacho Martín, eh, llevo dedicándome a, al marketing digital desde pues hace ya 7-8 años que empecé seriamente en esto del marketing digital, eh, ayudando a, a startups, a empresas y demás, creando las mías, eh, como bien ha dicho, pues actualmente ayudo a, a empresas a automatizar sus conversaciones en WhatsApp y a vender más en este canal con una aplicación llamada Million Chats, una aplicación para Android, eh, y además eh, llevo un podcast junto a mi compañero Dario Benítez sobre minimalismo llamado Minimalizado este último es sobre todo el que más me ha aportado, más me ha enseñado respecto a TikTok, Twitch y Discord y ahora os explicaré eh, pues con ejemplos y demás cómo potenciar de algún modo estas nuevas redes sociales y cómo le podéis sacar partido con vuestro negocio voy a intentar sobre todo que sea una cosa muy sencillita y que no, no veáis y no le tengáis miedo a, a, digamos, a estas redes sociales eh, ya os digo que en cualquier momento, yo estoy mirando el chat, ¿vale? Entonces en cualquier momento podéis escribirme por el chat si queréis. Eh, estoy acostumbrado a leer y a interactuar por esto de Twitch y ahora lo veremos. Eh, así que sin problema me podéis escribir cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier ejemplo. Y aprovechando que está el chat ahí, pues también podéis coger y escribirme y y que os presentéis muy cortito en el sentido de decirme por lo menos a qué os dedicáis, cuál es vuestro negocio cuál es vuestro sector, que me digáis un poco quiénes sois, sobre todo porque yo improviso mucho o sea, eh, Twitch va de improvisar y yo improviso muchísimo e intentaré adaptar si puedo esos ejemplos que traiga a, a vuestros sectores entonces es interesante que me contéis rápidamente en el chat, pues yo, yo vendo casa, yo vendo coche, yo no vendo nada, pero quiero empezar a, a crear mi marca personal aquí, bueno, bueno, pues que me contéis nada, dos palabras, eh, mientras pues yo sigo aquí hablando y vosotros tranquilamente lo, lo escribís en el chat, si queréis entrar con el micrófono, eh, lo mismo, simplemente os quitáis el micro, me interrumpí, oye Nacho, tengo esta duda, y, y para adelante o sea, esto tiene que ser un, una conversación más que un monólogo si os si pido y como también ha dicho Mario Eugenia que cuando no vayáis a interactuar pues que apaguéis el micrófono sobre todo por respeto a los compañeros que muchas veces se acopla ahí esa tele de fondo, esa cosa con el multitasking y, y no hay problema que simplemente pues, tened cuidadito con eso eh, y nada pues damos comienzo a esta sesión y lo dicho cualquier cosa me paráis y nada, eh, como ya sabemos, pues al final eh, internet va muy rápido, internet va rapidísimo. Yo esto lo, lo hablaba este fin de semana con, con, una, con una amiga eh, y lo decía, ¿no? Y dice, es que mi hija se aburre ya viendo las películas de Disney. Su hija tiene seis años. Y, dice, y es verdad ¿no? que, que ella misma eh, decía, qué lenta es la película de Bambi. Y claro, esto es al final algo que nos ha traído internet, no esa inmediatez. Eh, ese, ese rollo eh, de tenerlo todo ya de la comunicación tiene que ser rápida si este vídeo dura más de un minuto y no me has enganchado en los primeros cinco segundos eh, pues al final me, me voy a aburrir nos ha hecho digamos ir y movernos a una velocidad vertiginosa y además no solo a nosotros sino todas las invenciones que vienen detrás son todavía más urgentes y esto es algo también muy, muy curioso porque, eh, bueno, espera, es que hoy estoy leyendo y es que, ostras, hay de todo, ¿eh? eh buah, sector ti gestión cultural, belleza, librería, alimentación, agentes inmobiliarios, me encanta porque mm, cualquier ejemplo que os ponga os va a cuadrar. <risa> eh, así que está genial, eh, oye, qué guay. Pues nada, voy a intentar a, adaptarlo así un poquito a todo. Ah, mira, muchos mediadores culturales. Fíjate, porque mi pareja se dedica a la historia del arte. Entonces ya, eh, más o menos, también os puedo entrar por ahí. Eh, y bueno, también tengo por ahí eh, DJs, productores musicales, representantes de artistas, que sé que están por ahí también. Eh, pues lo dicho, al final, eh, Internet corre mucho y, y bueno, vosotros mismos, vuestro trabajo lo estaréis viendo también, que la, los gustos de los consumidores también están cambiando. Y, y ahora hay algo, y esta es una tendencia, que personalmente creo que viene a raíz de, del COVID y es que se ha acabado la estética de Instagram la estética de Instagram son este contenido muy preparado, muy elaborado muy pensado, muy retocado eh, era algo que, que Instagram nos acostumbró estas imágenes tan cuidadas que parecen sacadas de una fábrica eh, totalmente pensadas ¿no? y cuando tú ves esto pues te das cuenta que, que bueno eh, la pandemia de alguna manera nos hizo más humanos, hay gente que dice que no hizo más humanos, yo digo que, que en parte ahora parece que nos está enfrentando más que otra cosa, eh, pero sí es verdad que a la hora de consumir contenido como que de pronto mmm, ya no molaba ser fabricado, ya simplemente queríamos eh, tener delante personas reales y, y ahí fue donde surgió el auge de plataformas como TikTok, otras como Twitch eh, ya estaban eh, pero en otros sectores, ¿no? más dedicado al mundo de los videojuegos. Pero al final, estas dos se abren paso, digamos, en, en un mundo eh, lleno de, de desorden y, y no hay filtros y, y todo se lleva muy natural. Así que ante esta naturalidad, sí que es cierto que es difícil eh, moverse. Y yo no os puedo dar aquí tampoco eh, ningún tipo de truco mágico, ¿vale? Porque al final esto va a depender mucho de vosotros mismos. Es decir, eh, sí, cuando tú trabajabas estrategias de contenido en marketing, pues sabía muy bien que, oye, los colores tienen que ser así, eh, tienes que cuidar el fee para que parezca eh, tu Instagram sea muy bonito cuando la gente lo vea, tal. Y ahora no, o sea, ahora no hay trucos como tal, ahora simplemente se trata de ser vosotros mismos. Ahora bien, aunque no parezca el consumidor, por mucho que tú seas tú mismo, eh, pues al final hay siempre tendencias, hay siempre cosas que se repiten, hay cosas que, que de alguna manera podemos intentar incorporar a nuestra forma de ser para dar ese toquecito que gusta más a la audiencia. Y aquí digamos que el objetivo al final es que descubráis eh, estos nuevos canales de comunicación y sobre todo de venta, que es lo que importa aquí, el dinero, porque es que es así, si no, para, ¿para qué vamos a montar ningún negocio? Entender sobre todo el potencial que tienen estas nuevas plataformas y qué posibilidades tenemos a la hora de, eh, bueno, de crear un negocio o de potenciar el que ya tenemos, comprender cuál es su uso, cómo funciona el público aquí y cuáles son las funcionalidades de, las funcionalidades de estas redes sociales y sobre todo que eh, podamos plantear eh, pues esas nuevas estrategias. Y... ¿eh? Qué me yuca? <ríe> Y nada, con esto simplemente, pues esto es un poquito lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a ver eh, sobre TikTok, luego Twitch y luego Discord. De hecho, eh, este último, sobre todo el tema de Discord, eh, no va a llevar ni ningún tipo de diapositivo y os voy a enseñar un caso eh, de éxito de cómo funciona una comunidad en esta plataforma desde dentro. Y ahora digamos, pues volviendo al tema, no y es que esto era algo que, que yo al principio, cuando empezó todo el tema de la pandemia, yo era así, o sea, yo decía, Buah, TikTok, otra moda, esto va a ser como Snapchat. Snapchat tuvo un momento, hace ya muchos años cuando salió, eh, que lo petó. O sea, Snapchat lo petó, todo el mundo tenía Snapchat por la gracia de los filtros. Filtros que después la gente acabó utilizando eh, en Instagram, porque vino Instagram y dijo, Ey, ey, esto de las historias, que era lo que era al final, las historias de Instagram, en un principio era Snapchat. Eh, bueno, pues vino Zuckerberg y dijo, esto lo copiamos. Y claro, al final Instagram tenía una base de usuarios más grande. Entonces, claro, aquí lo que pasó es que eclipsó totalmente a Snapchat. Y cuando yo vi que apareció TikTok, dije, ¡Buah, esto es otra moda más! ¿Qué pasa? Que eh, el timing de TikTok fue muy bueno. El hecho de que eh, TikTok se pusiera de moda en una época en la que no podíamos hacer otra cosa más que aburrirnos en casa, que fue ese confinamiento duro que hubo, pues claro, ese timing fue perfecto para que la gente se viciase a esta nueva red social, una red social que al final, por mucho que Instagram lo intente, ahora con sus Reels, y hablaremos de ello, eh, va a ser difícil de desbancar, ¿por qué? Porque ha hecho algo muy bien, y hablaremos de ello, que es la inteligencia artificial que hay detrás de esta aplicación, que al final hace que te enganches. Eh, digamos que al final, pues se ha quedado, eh, yo decía que no me lo descargaría, y al final he llegado a recibir anuncios, por la propia plataforma, por TikTok, de bueno, unos anuncios que tienen para eh, desintoxicación digital, diciéndote, hey, deberías salir a la calle, llevas mucho tiempo viendo TikTok. Entonces, eh, bueno, pues me hizo usuario a muerte de TikTok. Y esto parece muy curioso, eh, que es una red social para niños, porque por lo general, tú ves a los que se conoce como generación Z, e incluso más pequeños todavía, pues haciendo bailes de TikTok, haciendo movidas memes, tal, no sé qué, en TikTok. Pero la realidad es que el 81% de las personas de 55 a 64 años ven vídeos en Internet. Y muchos de ellos están aquí, porque al final el 56% de los usuarios, estos son estudios, esto no me lo invento yo, eh, utilizan Facebook, TikTok, Instagram en su día a día. Entonces, Haciendo cuentas es lógico que haya perfiles de todas las edades con ganas de consumir todo tipo de contenido y, y lo más importante es que al final hay gran, canten, gran contenido creando, creado por marca. es decir, uno de cada tres vídeos de los que posiblemente veáis en internet, uno de cada tres tipos de contenido que hay en internet hay una marca detrás. Pues son una marca pequeña, una marca grande, una persona que está emprendiendo, un autónomo, da igual, pero por lo general suele haber una marca detrás de ese contenido, lo que pasa que aquí es donde entra todo lo que llamamos, eh, todo lo que sería eh, marketing de contenidos, es decir, de alguna manera te están presentando su producto pero de una manera indirecta. ¿vale? Al final eh, TikTok fue un boom y para marzo de, del año pasado, que rápido se dice, ya contaba con 76 millones de descargas, marzo de 2020, ¿eh? ha pasado un año, o sea que este número eh, ha crecido muchísimo, muchísimo, entonces es, es normal que queramos estar presente allí donde están nuestros clientes, esto es una cosa que digo yo también con WhatsApp, ¿no? Eh, ¿por qué te vas a resistir a, a atender a tus clientes por WhatsApp si ellos están ahí y utilizan esa red social?, ¿Qué, qué, qué, o esa aplicación ¿por qué estamos tan obsesionados a hacer las cosas como nosotros queremos y no como el cliente quiere? ¿por qué? ¿porque a nosotros nos resulta más cómodo? ¿porque estamos en nuestra zona de confort y nos gusta? ¿porque domino muy bien ese tipo de formato? oye, al final tenemos que estar donde esté el cliente porque si no ¿cómo le vamos a vender? ¿no? y esto es algo que se lleva mucho tiempo avisando, ¿eh? no es una cosa nueva que es que el tema de los vídeos eh, iba a, a, a venir para quedarse y sobre todo iba a evolucionar que bueno, ya llevamos mucho tiempo con el contenido escrito y el contenido en formato imagen, pero el tema de los vídeos eh, llevábamos mucho tiempo en el sector diciéndose que, que iba a venir y es que oye, al final eh, es una manera de consumir contenido súper dinámica, súper entretenida y que te puede aportar mucho valor en muy poco tiempo, ya sea entretenimiento, ya sea cualquier otro además con el auge de nuevas plataformas también tipo Netflix, tipo eh, y Amazon Prime y todo esto, es que la manera de consumir contenido ha cambiado muchísimo, en cuestión de nada, de meses. Por eso, al final, este, esto que estamos hablando aquí, mañana habrá caducado, pero bueno, lo importante es meterse en la ola. Una vez ya estemos dentro y entendamos los conceptos básicos, es más fácil pues, recibir todo aquello que venga nuevo. Y yo creo que una de las cosas básicas, crees cualquier tipo de contenido que crees hoy, ahora, mañana y si quieres en 2050, es que dejemos de hablar de nuestro libro. Y esto es algo que yo he visto porque lo he sufrido y también porque lo sigo viendo a día de hoy cuando hablo con algunas marcas a las que ayudo y demás. Y es que estamos muy, muy obsesionados en hablar de nuestro producto. Nuestro producto es el mejor, nuestro producto es el más barato, nuestro producto llega antes que el de ninguno y llega más lejos que el de nadie. Mira, el consumidor eso ya lo sabe de sobra. O sea, al final estamos ya acostumbrados a consumir. Una cosa no, y a consumir por Internet. Todo lo que tú me cuentes no me lo voy a creer. O sea, no me voy a creer que tu contenido, que tu, perdón, que tu producto sea el mejor, el más barato y, y tal. No, porque mañana sale otro. Ahora bien tu contenido o mejor dicho tu producto puede hacer algo que es ir directamente al problema de esa persona, es decir no vayamos en redes sociales, con vídeos con lo que quiera que hagamos en cuanto a comunicar no vayamos a enfocarnos en lo bueno que somos sino en qué problema tiene la otra persona esto es de primero de venta, de primero de marketing y seguro que no os descubro nada a los que ya tenéis un negocio y es que Oye, al final hacer negocio es una persona tiene sed y tú le das agua y le cobras por ello. Entonces vamos a centrarnos en la sed de esa persona y vamos a intentar darle soluciones que no tienen por qué ser directamente la nuestra. Un caso eh, propio, por ejemplo, hoy, hoy mismo yo estaba creando un hilo en Twitter eh, para Million Chats donde hablaba sobre la retención de los usuarios, es decir, cómo se podía, qué técnicas y qué estrategias podían ser interesantes a la hora de retener eh, a nuestro cliente dentro de nuestro, de nuestro producto. Es decir, por ejemplo, el caso de una librería. Oye, eh, yo tengo una librería y de pronto pues, una persona viene porque va buscando, no sé, eh, un libro que no ha encontrado en la librería de al lado y de pronto tú has conseguido que esa persona venga y compre algo en tu tienda. Pero oye, tú quieres que esa persona vuelva porque es más importante, la retención que la captación. Entonces, eh, en Twitter, yo lo que estaba comentando es cómo podemos hacer para aumentar esa retención del usuario o del cliente, mejor dicho. Esto no tiene ningún tipo de relación súper directa con que mi aplicación sea buena para eh, automatizar WhatsApp, para vender a través de WhatsApp, para hacer mil historias por WhatsApp, pero... Al final, yo lo que quiero hacer con esa aplicación es que tú vendas más y mejor. Entonces, sabiendo y partiendo de que la sed de mi cliente es que quiere vender más y quiere vender de una manera más cómoda, yo le puedo ofrecer contenido que de una manera indirecta también le está ayudando a esa sed. ¿Por qué? Porque se empezará a enamorar de mí, de mi marca, y más adelante ya le podré vender mi producto porque le diré, oye, ¿te acuerdas de mí...? que yo te ayudé en su momento y te di esta técnica y te di este truquito y te di estas cosas de una manera, vamos a llamarle, gratuita. Bien, yeah, pues resulta que yo tengo un producto que puede seguir saciando tu sed. Tengo agua, te la vendo y ahí es cuando entrará. ¿no? Entonces es muy importante que cambiemos el chip a la hora de crear contenido en Internet y que vayamos directamente a solucionar los problemas. Esto pasa con todo. Eh, yo veía el otro día un contenido... Eh, precisamente, no sé si es de una de las personas que está aquí en este webinar eh, que era de un DJ <ríe> del DJ que está por aquí no sé si es de él, lo digo porque es amigo mío eh. o sea, eh, la persona que está junto a él a, a día de hoy es amigo mío y lo pongo de ejemplo pero veía que él eh, ponía un poco como un vídeo de él pinchando en una fiesta pero yo veía que a mí no me aportaba nada, o sea, yo simplemente decía vale, muy bien, pinchas en fiesta, pincharás perfecto pero ¿qué me estás diciendo? ¿que pinchas en fiesta? vale, ok o sea, al final, ok. Y de pronto tú cuando consumes contenido, por ejemplo, en TikTok, ves a DJs que están eh, pues, subiendo a sus redes sociales cómo hacen una mezcla de una canción antigua, oye, cómo se extrae, eh, eh, con, reconoces esta canción tal, no sé qué, bueno, pues la base es esta otra tal y te está ofreciendo un contenido entretenido en torno a la música, en torno a, al mundo de, de pinchar, ¿no? de pinchar, de ser DJ y demás entonces, claro, cuando tú ves este tipo de contenido, oye, pues ya me interesa más, porque yo aquí lo que busco es escuchar música, divertirme, pasármelo bien, que tú seas buen DJ o no, me, la, me da exactamente igual, como tú hay miles en internet, entonces, ve directamente a ese problema, identifica, entonces, ahora veremos un poquito cómo trabajar esto, pero al final tenemos un reto por delante, y es eh, el siguiente, y es que da igual lo que tengas, da igual si es un negocio online, si es un negocio físico, si es me da exactamente igual tu marca personal, aquí venimos a crear, crecer, monetizar y yo siempre intento empezar mis negocios en internet eh, de esta manera cuando hablo de crear, hablo de eh, crear contenido, o sea, tal cual, creo contenido, aporto valor a una comunidad que tiene un problema y esto al final me va a dar dos cosas, una de ellas es ayudar a validar el interés en mi negocio, es decir conocer si realmente hay clientes para esa idea que tengo en mente y también es el interés acerca de, oye, vale yo sé que tú tienes un problema, pero ¿pagarías por ello? Entonces, el hecho de empezar a crear contenido en torno al problema o a la sed que tiene alguien, es muy interesante para empezar a ver si realmente podemos ofrecerle el día de mañana un producto o no. Entonces, ahí es importantísimo eso, que hagamos ese primer análisis de, oye, cuál es el problema que tiene esa persona, cómo es esa persona, esto lo habréis escuchado a lo mejor en, en algún otro taller, si, si soléis formaros en estos temas, pero o si leéis sobre el tema y demás, que es el buyer persona. ¿Quién te compra? ¿Quién te consume? Ponle nombre, ponle apellido, ponle edad, eh, ponle gusto, ponle aficiones. Mm, piensa en esa persona que es perfecta para que tú le hables y que esa persona tenga un problema, tenga una sed. Y cuando tú le pones ese problema delante... A tus ojos tú mira y dices, vale yo con contenido no voy a cobrar por él con contenido cómo puedo ayudar a esa persona ese contenido puede ser educativo puede ser simplemente entre entretenido puede ser simplemente explicativo da igual pero decir oye yo puedo entrarle a esta persona de la siguiente manera una vez damos con ese con ese momento de empezar a crear es hora de crecer para crecer en cualquier negocio vas a necesitar tiempo, dinero o suerte. La suerte la descarto desde ya. Suerte es que de pronto mañana un super influencer colabore contigo, eh, que de pronto te toque la lotería, da igual, nada. La descartamos. Entonces solo vas a necesitar o tiempo o dinero. Dinero yo también doy por hecho que aquí, si somos emprendedores estamos tiesos y si no, y estamos en, en, de camino a ello, pues más todavía. Entonces el dinero suelo descartarlo, yo normalmente cuando hablo de TikTok, Twitch, Discord, de cualquier red social, suelo descartar mucho el explicar la parte de pago, de hacer campañas de pago, sobre todo por ejemplo en Twitch es muy caro hacer publicidad de pago, de hecho si entráis en la comunidad, o sea, si entráis en twitch.tv y veis cualquier directo de, de cualquier persona, veréis que los anuncios suelen ser de grandes compañías, grandes empresas de ordenadores, Lenovo, Amazon Prime y demás, porque se pueden permitir este, estos costes. Entonces, es muy, es muy complicado ¿no? esa parte de, del dinero, así que aquí lo único que podéis hacer para crecer es dedicarle tiempo. vale Si os está por eso, por la parte de pago, pues hay otras maneras, que si patrocinio, publicidad, pago por clic, es decir, tenéis muchas opciones, pero yo creo que aquí lo importante es la dedicación y sobre todo la constancia. Para que os, os hagáis una idea, eh, mi, mi podcast, eh, pues al final... Somos uno de los 50 podcasts más escuchados en, en, en temas de desarrollo personal en, en de habla hispana. Eh, pero llegar ahí nos ha costado, yo creo que estamos en 2021, pues ahora en verano hará tres años. O sea, tres años donde eh, nos escuchaban nuestros amigos. Y ahora, nosotros que estamos en Twitch, pasa igual. O sea, eh, ahora mismo, digamos que la gente que nos ve en Twitch, en comparación a lo mejor a grandes creadores de contenido de esta plataforma, pues es nada, o sea, es ridículo, es ridiculísimo, pero aún así hay que ser constante y hay que dedicarle tiempo y muchas ganas, eh, porque al final llega el momento donde das con la tecla y creces, entonces, tened eso en cuenta que hagáis lo que hagáis en internet, vais a necesitar invertir tiempo si no tenéis tiempo, vais mal en ese aspecto, o sea, buscad el hueco, programadlo ser constante y decir, bueno, mira, al menos una hora a la semana la voy a dedicar a crear contenido. Da igual, pero al menos una horita a la semana. En la plataforma que te guste, ¿eh? ojo, que nosotros en Twitch, por ejemplo, solo emitimos una vez, una hora y media los viernes. No hacemos más. Y aún así crecemos. Más lento que a lo mejor otros creadores, pero crecemos. Y por último, cuando ya has crecido, has creado, has crecido, toca monetizar. Es decir, ya entiendes a tu público, ya tienes un público, ya tienes una comunidad y a esa comunidad le vamos a poder empezar a vender. Se podría hacer desde el principio, si lo haces para una marca, pero queda un poquito raro, ¿no? Eh, porque ya la gente se va a oler un poco que tú estás haciendo esto por el interés. A ver, es obvio que lo estamos haciendo por el interés, pero vamos a intentar enmascararlo un poquillo. Y ahí ya lo que tenemos que hacer es definir muy bien, oye, ¿qué tipo de set tiene esta persona y cómo la puedo saciar yo? Entonces ya una vez hemos detectado ese problema y hemos, sobre todo, hablando con nuestra comunidad que esto es muy importante, recoger ese feedback no como creadores de contenido, ¿eh? más que como empresarios, vendedores, lo que sea vamos a definir de alguna manera cuál es nuestra propuesta de valor, cómo somos diferentes y cómo podemos venderle a esas personas y luego ya es cuestión de optimizar cuestión de bueno, pues ir viendo pues aquí haría falta un email tal, no sé qué, bueno, lo veremos con, con un ejemplo esto, pero al final eh, de lo que se importa o de lo que importa al final todo esto es del lado de emociones, aquí vamos a por las emociones de la gente. Eh, para muchos un cliente es alguien que viene, entra por la tienda, paga y se va, no, o sea, cambia el chip, un, un cliente, una persona que, que está dispuesta a dar el dinero por tu producto o servicio es alguien que tienes que intentar que se quede aquí para siempre, así que vamos a intentar comprenderle muy bien y vamos a atacar directamente a su lado emocional luego ya después para convertirlo el 20%, es decir, para, para convertir a esa persona que te quiere mucho por tu contenido se juega con el FOMO el FOMO al final es el fear of missing out, estar fuera no estar, perderte las cosas es el miedo a estar fuera de, de onda, fuera de, de, de la moda, entonces cuando tú ves que la comunidad, pues por ejemplo no tú le dices, no, es que mira Resulta que yo tengo este producto y es exclusivo para eh, los 50 primeros de mi comunidad. Bueno, venga, un descuento para aquellos que se apunten antes a, a mi newsletter, tal. Juegas con eso y ya empiezas a convertir. Pero cuando tú has enganchado y quieres a la gente y haces que ellos te quieran a ti, entonces ya es cuando se empieza a ver ese feeling, esa conexión, y ya las redes sociales de este tipo empiezan a tener sentido. Y viendo un poco lo que hay ¿no? eh, en estas plataformas digitales nuevas, eh, saber cuál es la red social donde debo estar es cada vez más complicado porque cada vez hay más y al final todas sirven aunque sean para diferentes tipos de público pero todas pueden ayudarte a convertir más ¿no? eh, si sí es cierto que normalmente vamos buscando la última y ahora por ejemplo salió Clubhouse y que para quien no lo conozca Clubhouse es por entenderlo así como una especie de podcast en directo donde la gente puede escuchar en directo algo, pero no puede interactuar solo si el creador del contenido te lo permite. Bueno, una especie como de foro de, de anfiteatro, raro, eh, donde puedes interactuar con gente, ¿vale? Pues eh, esta aplicación, por ejemplo, eh, tuvo un boom increíble, todo el mundo quería estar en Clubhouse estas aplicaciones que salen, además solo era para ellos esto era FOMO total, era miedo a estar fuera de la moda, y de pronto cayó, y, y bueno, pues como TikTok al principio, no que tú tienes esa duda de entro, no entro, ¿Tati? esto triunfará, a ver si me voy a poner yo ahora a hacer vídeos aquí, y mañana la gente va a dejar de verme, y qué pasa con esa comunidad, y si mi negocio gira en torno a mi comunidad en TikTok, qué hago, bueno. Pues al final es podemos intentar descifrar de alguna manera si nos conviene o no esa red social. Lo primero es ver cuáles son sus números de usuarios activos. Estoy haciendo una búsqueda en Google, podemos saber, oye, cuántos usuarios tiene TikTok, cuántos usuarios tiene Twitch, cuántos usuarios tiene Instagram, cuántos tiene Facebook. Podemos mirar incluso, oye, qué tipo de perfil de público tiene estas redes sociales, aunque eso ya os digo que para mí ya está más que anticuado el hecho de pensar que no, Facebook solo es para gente mayor, eh, TikTok solo es para niños, Instagram solo es para fotos, nada. Eso yo creo que ya está un poco manío, entonces es más importante ver, oye, aquí hay gente o no, vale, vemos cuántos números usuarios hay, me interesa porque quiere decir que hay mucha gente, se utiliza. Eh, ¿Hay gente referente en tu sector que esté utilizando esta aplicación para su comunicación? ¿Sí o no? Simplemente, si hay alguien que ya lo está haciendo y le funciona, cópialo y esto lo vamos a hablar directamente eh, con una estrategia que hay. Pero eh, es así, o sea, mira a ver qué es lo que hacen los referentes. Si a ellos les va bien, tú puedes conseguirlo también. O sea, es que no es tampoco, no, no tiene más historia. Eh, normalmente eh, comprueba si las plataformas más antiguas y que se mantienen activas eh, durante mucho tiempo y que siguen ahí en auge, como son Facebook, eh, Twitter, Instagram y demás, tienen una herramienta parecida que sea similar y demás. ¿Por qué? Porque generalmente ellos tienen una base de usuario más grande, entonces es más fácil crecer. Por ejemplo, eh, Instagram acaba de añadir eh, Reels, Reels, ¿vale? Reels es como Twitch, o sea, perdón, como TikTok. Eh, funciona igual. Eh, básicamente ha hecho o ha intentado hacer Mar ha dicho, venga, esto de TikTok funciona, igual que copiamos a Snapchat en su momento con las historias de Instagram, pues ahora vamos a intentar copiar a, a TikTok. ¿Le funcionará? ¿No le funcionará? Lo que sí sé es que ahora mismo está premiando a los creadores de contenido de eh, de, perdón, de, Reels porque quieren potenciarlo. Entonces, como quieren potenciarlo, pues han dicho, oye, mmm, vamos a coger y vamos a, a copiar lo que hacen y ya está, a ver si funciona. Entonces, ahora si tú subes Reels en vez de TikTok, pues vas a tener más visibilidad porque Instagram te premia por ello que quieren conseguir de alguna manera migrar a toda la gente que usa TikTok a Reels. Puede ser interesante, si graba ahora lo que está haciendo mucha gente es grabar TikTok y lo suben también a Reels, ya está. Eh, ¿Triunfará o no triunfará? No se sabe. Se supone que por el poder que tiene Instagram acabará funcionando. De hecho, hay mucha gente que ve Reels, yo no, pero sí es verdad que, vamos, tengo amigos que, que sí si han subido contenido y de pronto medio millón de visitas y cosas así, digo, o sea, hay gente que lo ve, ¿vale? No es que vaya a subir un vídeo y no lo vea nadie. Eh, luego, eh, entender también, oye, tu audiencia, lo que hemos hablado. Más o menos tus clientes o la comunidad que tú ya tienes, ¿sabe si utilizan esa plataforma o no? Intenta averiguarlo y, y al menos intenta ver si podría interesarles esa plataforma. Oye, más o menos se pueden parecer, si tú consumes o si tu público está en YouTube, por lo normal, a lo mejor Twitch te encaja, o si es un público más tech, pues a lo mejor Twitch es interesante. Eh, no se sabe, esto es cuestión de que preguntéis sobre todo. Y luego puedes intentar de alguna manera ver, oye, qué tipo de contenido puede, eh, o se está haciendo ya eh, parecido a lo que tú vendes, y de alguna manera si lo puedes adaptar también incluso a otro formato, ¿eh? esto también es muy interesante. Y a mí ya os digo que al final lo que más me ha funcionado es cultivar mi curiosidad. A, aquí la gente del marketing, la gente más, pues, son todos muy, muy de postura, de mucho de postureo en el mundo del marketing, pues le ponen nombres así muy cool, en inglés y demás, y le llaman funnel stack, pero bueno, esto al final es inspirarse, es copiar. Y un funnel stack es algo que yo utilizo bastante y es ver qué hacen mis referentes. Es que es tal cual, no tiene más historia. Eh, es un documento, yo normalmente lo hago en Excel, eh, donde miramos qué es lo que hacen aquellos que son referentes para nosotros. Puede ser un creador de contenido que a nosotros no nos gusta porque habla de lo que habla de nuestro sector. Puede ser eh, una marca que lo haga muy bien en cuanto a su comunicación. Puede ser alguien que esté empezando, pues, buscamos esas cuatro o cinco marcas, creadores de contenido y demás, que creemos que son referentes para nosotros porque nos gusta lo que hace, porque dirías tú, oye, pues un contenido que, que yo consumo, porque además es el que vendo, pues lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, eh, tema de una librería, oye, pues ahora está muy de moda el tema de los booktubers, los booktubers son al final creadores de contenido en torno al, eh, al mundo de la lectura, ¿no? Recomiendan libros, hacen comentarios sobre ello, oye, pues a lo mejor puedes estar en Twitch, Comentando esos libros que ya comenta la gente en YouTube y de alguna manera estás eh, creando algo nuevo, pero que ya sabes que interesa. ¿Por qué digo esto de crear algo nuevo, pero ya sabes que interesa? Al final, cuando hagamos esto de escoger cuatro o cinco referentes y analizarlos, es decir, ¿en qué redes sociales están? ¿En Instagram? en TikTok? en Twitch? ¿En cuál está? ¿Qué tipo de contenido crea? Oye, ¿hace directos? ¿Hace fotos? ¿Hace, habla de sus experiencias? ¿Habla de trucos? ¿De qué habla? Eh, ofrece algo más. Oye, pues a lo mejor en su web tienes contenido descargable o a lo mejor a la gente que le sigue le ofrece un 10% de descuento, no lo sé. Hacen, por ejemplo, yo qué sé, un webinar, pues a lo mejor esa marca, eh, además de estar en redes sociales, ofrece formación. Eh, tiene incluso a nivel de producto, oye, esta gente hace el envío gratis, ¿por qué yo no lo voy a hacer? No, Se lo meto al precio y ya está. Y digo que tengo envío gratis. No sé. Pero al final es ver... Cómo hacen estas cosas, cuatro o cinco referentes, y cojo lo que más me gusta de cada uno. ¿Por qué? Porque al final, cogiendo cuatro o cinco cosas que me gustan de esas cuatro o cinco marcas, si las junto, voy a tener algo nuevo. Lo que hablábamos, a lo mejor tú ves que en Instagram hay un tipo de contenido, o mejor dicho, voy a poner un caso con temas de divulgación cultural que, que yo he ayudado a mi pareja con ello y, y es un poco igual, ¿no? Oye, los hilos en Twitter eh, del barroquista funcionan muy bien. ¿Se podría hacer algo igual en, tic, eh, perdón, en en Instagram? Sí, vale. Ahora tú te vas a Instagram y empiezas a crear ese contenido y a lo mejor encuentras a otro referente. Oye, es que ese referente lo hace en, en, en TikTok? Dices tú, anda, pues puedo coger este tipo de contenido y llevármelo a TikTok. Ah, no, pero es que... De pronto hay un youtuber sobre historia del arte que es Antonio García Villaranta, que es muy conocido en YouTube. Oye, y si me llevo este formato de hacer vídeos hablando sobre la historia del arte, pero en lugar de hacerlo en YouTube lo hago en directo en Twitch, ¡ostras! Pues ya estoy cambiando, ¿no? Entonces, lo que hago al escoger esos cuatro o cinco referentes es entender qué les funciona a ellos e intentar adaptarlo a crear algo nuevo probando plataformas, probando diferentes mezclas de contenido, probando diferentes tonos, probando diferentes cosas, pero siempre intentando, por supuesto, darle mi toque personal. Eso por descartado, o sea, tenéis que hacerlo, porque aquí, hay que, aquí se trata de ser auténtico. Y algunos de los errores que suele haber es intentar que el contenido sea lo más genérico posible, porque tenemos en nuestra mente que, Cuanto más genérico y cuanto más alcance tenga y cuanto más sea para todos es mejor porque vamos a llegar a más gente. Y es un error porque al final lo que así conseguimos es que la gente no se siente identificado con mi contenido. Es decir, si yo de pronto hago un contenido, vamos a suponer, sobre viajes muy genérico, muy muy genérico de tipo, eh, venga voy a hacer una guía para viajar donde explique que cuando vayas a París tienes que ir al Louvre AB en la Mona Lisa. Y es como, mmm, por favor, o sea, otra vez esto, eso es muy genérico. Ahora, a lo mejor, por lo que sea de tu sector, pues te dedicas, no lo sé, a la supervivencia. Y ahora empiezas a crear contenido en YouTube sobre viajes relacionados con hacer escapadas de supervivencia en el exterior, por ejemplo. Oye, pues a lo mejor tú te vuelves un experto en lo que en todo esto de los vivac y tal, que bueno, tiene no, no sé si lo conocéis, pero está ahora muy de moda en YouTube, que es pues subir tu experiencia de cómo sobrevives una noche en el campo con lo que llevas encima, cosas así. Oye, pues a lo mejor tú, como friki de eso, puedes hablar de ello y puedes coger y crear tu contenido en torno a, mira, me voy a Australia a sobrevivir una noche aquí que es súper difícil, o a Alaska o a donde te dé la gana. Y ahora tú empezas a crear contenido y vas creciendo porque vas creando una comunidad que a lo mejor no es tan grande como si fuera genérico, pero es gente muy fiel a ti porque son igual de frikis que tú. Y ahora de pronto le dices, voy a monetizarlo. Y ahora coges a ese friki y le dices, oye, ¿te acuerdas que yo me fui y sobreviví una noche en Australia, ahí a punto de que la araña gigante me comiese? Pues yo aprendí mucho y ahora te puedo vender una guía para que tú hagas lo mismo o, no sé. Voy a preparar una excursión con cuatro frikis como tú y nos vamos a ir los cinco a Australia a pasar la noche en el campo, tal, haciendo... Tal. Págame. Oye, pues ya está, si es que es de lo que se trata. No se trata de llegar al máximo número de gente, sino a gente que realmente tiene un problema y tiene ganas de solucionarlo contigo. Entonces, intentad que sea contenido que vaya directamente al pie de lo que la gente busca. Y ya está, no intentemos ser genéricos, Buscad vuestro hueco y aunque creéis que es algo muy friki, muy nicho, muy pequeño, muy tal, lo importante es que hagáis fiel a la gente, a vuestra marca y ya está. Entonces, eh, yo para esto pienso mucho en esa parte que hablábamos, no ese buyer persona. En mi caso, pues lo que os decía, ponerle nombre y apellido. Yo en la cabeza cada vez que hago algo para Million Chat siempre pienso en Isabel. Isabel es... Una, una chica que vende queso en, en el Saucejo, en un pueblo de Sevilla entonces yo todo el contenido y todo lo que creo eh, en cuanto o en torno a la marca o a ofrecerle una solución siempre va a ser pensando en Isabel oye, Isabel cómo habla yo a Isabel no le puedo decir vamos a optimizar nuestro funnel de ventas porque Isabel vende queso en un pueblo de Sevilla, yo a Isabel lo que le tengo que decir es, oye mira vamos a coger los pasos que da el cliente cuando tiene que venir a comprarte y vamos a intentar mejorarlo. Ya está. Vamos a intentar que tú vendas más. Y punto. Y le hablo en su tono. Porque Isabel no sabe lo que es el funnel, ni lo va a saber. Porque no le interesa, porque ella está con su queso. Entonces, eh, por eso es importante que hagamos ese, ese intento ¿no? de ponerle cara, de ponerle nombre, de ponerle apellido a esa persona a la que vamos a comunicarles por internet es un poco pues lo que he hecho ahora no es decir oh, bueno y vosotros a qué os dedicáis tal yo a la hostelería yo a, a, a temas de energía lotería tal entonces yo intento de alguna manera adaptar mi mensaje a vosotros puedo conseguir en mayor o menor medida os pues me lo habéis puesto más difícil porque eh, cada uno viene de de su, tía, de su tía. entonces más complicado pero cuando es más homogéneo y cuando tú entiendes mejor oye pues, sé que mi perfil siempre va a ser así, pues es muy sencillo investigarlo, descubrirlo y sobre todo hablarle, entonces diseñamos ese avatar, intentamos ayudar a las personas a resolver sus problemas con contenido y, ah mira, eh, me preguntan por aquí por privado, vale, eh, si vamos a tener una copia de la presentación efectivamente eh, os la pasaremos vale eh, por aquí me hace otra pregunta que es, eh, me preocupa el salto que puede haber de no vender a monetizar y por tanto vender puede que se pierda un poco el hype o puede generar un poco de desconfianza. Vale, entiendo que es un poco el rollo de yo creo contenido y te lo doy gratuitamente y de pronto, ah, vaya, por el interés resulta que esto era toda una trampa y que ahora es así que hay un negocio, ¿no? Esto es algo que la gente al final, eh, si lo haces de una manera, digamos, un poco turbia, turbia son rollo, pues lo no, que se ve, ¿no? En plan... Ostras, pues ahora de pronto te vendo criptomoneda de mañana arte rico. Ostras, obviamente genera una desconfianza de la hostia. Ahora, si tú al final estás ofreciendo un producto o una solución muy orientada a los problemas que la gente ha ido a solucionar con tu contenido, y ahora veremos un caso práctico de cómo lo hace una chica, eh, no tiene por qué, porque al final tú lo que estás es dirigiéndote a gente que tiene un problema, que puede ser entretenimiento, que puede ser el que sea oye, si tú haces humor en TikTok y de pronto vendes a la gente entradas para tu monólogo, pues ya está, o sea, tu problema es que tienes falta de entretenimiento, te aburre y te hago gracia, pues ahora yo saco un producto. Ahora, problema viene cuando de pronto la gente se da a la publicidad a tope, de marcas que no tienen nada que ver además con, con el público, cosas raras, ¿no? pero por lo general no suele generar esa desconfianza porque, ya te digo, es un poco el rollo de... Eh, ofrecerle una solución a esta persona, en tu caso Jorge con el tema de ser DJ y todo esto, pues funciona un poco igual, oye, tú a lo mejor me estás creando contenido que me mola, hostia Qué guapa la música de Jorge, no ve las mezclas que me hacen. no ve que crack y de pronto tú le dices, oye, te mola lo que yo hago, ¿no? porque me sigues, porque te gusta el tipo de música que hago, porque ves las mezclas, ves cómo trabajo, Pinche en directo cada noche en Twitch y ahora de pronto tú tienes una fiesta, y tú vas a pensar en Jorge porque a ti la música que pincha Jorge te mola. O sea, es así. Y yo lo vivo porque yo soy muy fan de la música electrónica y he sido DJ. Entonces, eh, a mí me pasaba eso. O sea, era como, ostras, si yo pudiera y yo tuviera un evento, sé perfectamente a quién tengo que llamar. Entonces funciona un poco así, ¿no? El, oye, yo al final hago contenido, estoy ofreciéndote un tipo de solución y ya, lo único que voy a hacer ahora es ofrecerte un producto que vaya más acorde a ese problema. Ahora, no nos vayamos a cosas de flipado, de decir de pronto ¡Ostras! Es que Jorge hablaba aquí de música y no sé por qué me está intentando colar eh, Herbalife ¿sabes? Yo ¡Qué sé! Es como, eso no tiene sentido Entonces mmm, eso es algo que es muy interesante que escuchemos a la gente ¿vale? Para saber qué venderle y esto es muy guay y es escuchar a los haters ¿eh? ¡Ojo! Se encuentra mucho oro escuchando a los haters de nuestro referente Ahí está el rollo ¿Qué le gustó a él a la gente? de esos referentes y qué es lo que desearían que hubieran incluido en su contenido o en su producto. Esto es muy guay porque te puede dar muchas pistas. Esto se lo escuché una vez a un chico que vende moto, tiene una marca de moto eléctrica en Sevilla y es muy interesante eh, porque él decía yo donde más aprendo es en los foros de, de internet y hable, eh, leyendo a los haters en los foros de internet porque van directamente a oye, es que tu vídeo, tus vídeos son todo largos, tío. Ostras, pues tú ya sabes que al público de ese tipo de contenido le gusta un vídeo más corto. O al revés, Leen los comentarios y dicen ¡Buah! ¡Qué contenido más bueno, me ha encantado porque has ido directamente al grano! Vale, tú ya sabes que tu contenido tiene que ir directamente al grano. Intenta descubrir en los comentarios de esos vídeos, de esos directos de Twitch, de esos vídeos de YouTube, de lo que sea. Intenta buscar en los comentarios qué es lo que les gusta y no les gusta a esa gente que consume el contenido de tus referentes porque te puede dar muchísimas pistas de una manera más sencilla. Y ahora ya... Vamos directamente a TikTok, ¿vale? Para que no me coma el tiempo. Y básicamente TikTok es una red social. Que yo digo que si Instagram y Vine tuvieran un bebé, se le mete música y esto es TikTok. Vine, para quien no sepa qué, era otra red social que funcionaba muy parecido, muy, muy, muy parecido a TikTok. Eran vídeos cortos. Generalmente la gente lo usaba para temas de humor. Entonces, si juntamos todo este formato y además le metemos el tema de la música, pues sale TikTok, ¿vale? Todo... Gira en torno a sonidos. Mm. Hay muchas excepciones, pero por lo general la música o los trozos de audio, en realidad, porque se hacen muchos doblajes y demás, eh, es el, el, el contenido que mejor funciona aquí. ¿no? Y es que, bueno, pues de todo, desde fragmentos de música donde la gente baila y hace memes y hace lo que se conoce como trends, que son pues modas, hasta eh, fragmentos de la que se avecina y la gente dobla a Amador eh, de la que se avecina entonces es el tipo de contenido que hay en TikTok ahora bien, hay otros que no llevan ningún tipo de música ni sonido asociado que funciona muy bien y ahora los veremos pero básicamente en, en TikTok lo normal es cuando grabas, eh, seleccionas un sonido, vale, esto os descargáis la aplicación, le dais al más que hay debajo y ahí vais a encontrar directamente pues, sonidos y demás que podéis utilizar entonces, seleccionas el sonido, mantienes presionado el botón de grabar y el sonido empezará a sonar. Entonces, tú ahí, pues, haces lo que quieras. Hablas, mueves los labios, bailas, lo que te dé la gana. Cuando sueltas el botón, todo se para. Si le metes un sonido o no le metes un sonido, grabas, te pones a hablar, pipi pipi pi, sueltas, te cambias si quieres de plano, aprieta bla, bla, bla, y listo. Y así se graba en TikTok. No es como, por ejemplo... Una historia de Instagram, si la habéis utilizado, que una vez empiezas a grabar no puedes, o sea, cuando sueltas el botón, ya está, ¿no? Es como ya terminas de grabar y esta es tu historia. No, no, en, en TikTok hasta que tú no digas esto ya está listo, puedes grabar, editar, puedes hacer lo que te dé la gana. Eso sí, siempre menos de un minuto. Porque es el límite que tiene puesto TikTok, no por otra cosa. Y ya os digo que hay mucha gente que a los primeros segundos ya se aburra, así que hay que ir directamente a una cosa que yo llamo como hook ¿vale? gancho eh, normalmente es hook story offer lo que yo utilizo para crear contenido es como una manera de pensar en la que yo primero tengo que meter un gancho un puñetazo a esa persona, de decirle quieto ahí, mira qué guapo el contenido que te traigo ahí, puede ser una pregunta hacia la audiencia que vaya directamente hacia el dolor que tiene esa persona o al problema que tiene esa persona oye, yo qué sé más si consejos sobre desarrollo personal de personas quieres tener más amigos pum, ala, ya dices pues claro, quiero tener más amigos, pues ya está o te, te aburre o, o quieres saber la última novedad en, pum primer puñetazo, y ya esa persona en esos primeros segundos ya la has captado porque esa persona está así, con el dedo y no para entonces, cuando hemos captado a esa primera persona es hora de contarle nuestra historia tu contenido, cuéntale la reta que te dé la gana, como siempre, ya sabes enfocándote en el problema de esa persona y no en tu producto o, o, o, o, o, o, le cuentas el rollo en menos de un minuto y al final no se te olvide hacer una oferta una oferta es sígueme para saber más cosas sobre tu problema sí, eh, apúntate a mi webinar compra mi producto haz algo, pero siempre ya que has conseguido parar a una persona de las tantas que hay corriendo por internet ya que has conseguido decirle quieto ahí, que, que haga algo por ti ya que tú le estás ofreciendo su producto de una manera gratuita o sea, perdón, ya que tú le estás ofreciendo una solución a su problema de manera gratuita oye, devuélveme el favor sígueme suscríbete a mi newsletter a mi, a lo que te dé la gana, pero haz algo hombre, ya que estás aquí entonces, ya os digo al final eh, es, es curioso ¿no? que, que TikTok su esencia, por así decirlo está en las cosas divertidas ¿vale? y generalmente son muy aleatorias a diferencia pues de plataformas como Twitter y toda esta, eh, TikTok va más del rollo compartir con amigos, con la familia, es un poco ser humanos, ¿vale? Eh, y es una cosa que se había perdido mucho con las redes sociales. Entonces aquí buscamos que todo sea más informal, que no haya tanto filtro, algo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Aquí se habla tranquilamente de temas que la gente normalmente oía eh, temas que normalmente no se trataban en internet, aquí se tratan sin miedo tú aquí sales en pijama y no pasa nada está correcto, tú grabas un TikTok en pijama pues estupendo ahora, por supuesto, hay cuentas de todo tipo, yo consumo muchísimo contenido en TikTok sobre marketing sobre desarrollo personal sobre fotografía sobre cocina y hay gente que te pone a lo mejor en un minuto una receta de cocina, hay gente que en un minuto te explica un concepto de marketing, hay gente que en un minuto te explica las últimas novedades de Hay una cuenta muy buena, que te explica las cinco noticias más importantes del día, y ha crecido eso como la espuma, entonces eh, eso sí, siempre es como muy natural, es como, anda mira no es Million Chan no es minimalizado, no es eh, peluquería fulanito no, es Nacho, es Toñi eh, María, es, es esa persona, ¿vale? Ojo ahí. Hacer contenido en este tipo de redes sociales siendo muy de marca no funciona bien. Si eres una marca, intenta que la gente conozca a la persona que hay detrás, ¿vale? Que intente darle un poco el toque ese de, oye, esto al final, quien hay detrás de esta marca es X, ¿vale? Ya os digo que aquí podéis adoptar el contenido de alguna manera e intentar pues eso, buscar referentes. os pongo aquí un caso. Es que para que veáis que TikTok yo alucino porque no os creáis que es que este es el caso, a mí me hace mucha gracia, se llama eh, Rocío. Rocío tiene un kiosco en Sevilla. Si es que TikTok no os creáis que es para gente así, rollo como... No, no, no. O sea, Rocío tiene un kiosco en Sevilla y ella sube cosas que, que no he puesto el sonido en los... Os voy a poner el sonido, ¿vale? ahora se le da, o sea, Rocío lo único que hace aquí, a ver si lo puedo... Bueno, bueno, bueno, aquí estoy debatiendo con el representante de Matutano que se llama Ale, Alejandro O sea, ella lo que está haciendo es compartir su día a día en el kiosco y esto es un tipo de contenido totalmente válido, ¿eh? para lo que queráis, incluso para Twitch y ahora os pondré también otro ejemplo de eso, o sea... Sara, pues comparte las chuches que tiene en el kiosco, las novedades, habla con uno, habla con otro, enseña a sus clientes, jiji, jaja, para su, pa su público, que al final son un poco niños, tal, funciona, pero es que también están la madre de los niños, eh? ojo, porque ella, con un kiosco en Sevilla, envía chucherías por toda España, y yo flipé cuando dice, esta caja, o sea, una caja enorme, llena de chucherías, va para Málaga y dije, pero vamos a ver, ¿en Málaga no hay kiosco o qué? ¿Qué pasa? Que es que ella ha enamorado al público, oye, tú tienes ganas de chuche y yo estoy todo el día aquí hablando de chuche pues cómpramelo a mí porque al final quien ha estado todo el rato diciéndote mira mira agua cuando tú tienes un problema ha sido ella y no otro no es el kiosco de abajo que está ahí, ahí esperando a que tú llegues oye ella se ha movido y ha traído gente y esto pues te puede servir de referencia no es decir oye eh, podemos hacerlo no pues mira este caso pues que ahora mismo estoy escuchando dos vídeos a la vez y me vuelvo loco eh, la otra chica de al lado mi hermana, o sea, ella tiene un deguace de moto y ella pues hace también pues un contenido muy parecido, de coger y decir, oye, pues cómo es el día a día de un deguace de moto, o voy a retransmitir en Twitch cómo arreglo una moto, y hay gente, muy friki, que de pronto dice, ostras, pues me interesa, o me hace compañía, o y ahora veremos, ¿eh? hay mucho contenido que yo me quedo loco con lo que hay en internet, pero, oye, está ahí, y ya está. Y hay gente que le interesa. Y como le interesa, creamos contenido. Entonces, tú te fijas un poco en los referentes, vas cogiendo ideas y las vas adaptando a lo que tú haces. Y ya está, no tienes más misterio. Y eso sí, volvemos a lo típico. Crear, crecer, crear, crecer monetizar. Un poco lo que preguntaba Jorge, ¿no? El, bueno, y cuando doy el salto a monetizar, tal... Pues mira, este caso es el de María. María es una chica de Málaga. Eh, que bueno, ahora mismo tiene 260.000 seguidores en en TikTok y, y otros tantos miles, pues ya estará cerca de, no sé, de 50.000, 100.000 en, en Instagram, ¿vale? Pero ella empezó en, en lo que es TikTok y ella empezó, eh, pues nada, poniendo, vale, no está el sonido, eh, bueno, básicamente ella lo que hace son truquitos, truquitos de para aprender en inglés, no tiene más. Pues sus truquitos para... Es eh, que yo lo escucho vosotros, ¿no? Pero yo lo escucho y me vuelvo un poco loco. Eh, ella lo que hace en, en un minuto es dar tips, dar consejos sobre el inglés del día a día. Oye, yo me estoy preparando un B1, un B2, un C1 y necesito pues mejorar cositas que ya son detallitos tontos de mi inglés. Y ella de pronto, que ella era profesora de inglés, ¿eh? no creáis que era otra cosa, de pronto dice, durante la cuarentena, dice, oye, voy a coger y voy a grabar estos pequeños tips que yo suelo dar en menos de un minuto sobre inglés. Y le llamó Truquito, y es muy gracioso porque ya, eso de Truquito le salió solo. ¿eh? Y a mí me hizo mucha gracia porque hablando una vez, iba andando por, por Málaga con unos amigos y me dice, ah, sí, la de los truquitos. Y le digo, María, ¿tú sabes que se acaban de referir a ti como la de los truquitos? Y dice, no me diga. Y digo, sí Y ahora ella utiliza eso de los truquitos como... Como, bueno, como una manera, ¿no? como su marca. Entonces, ella lo que hace son truquitos de inglés. En menos de un minuto te explica estos tips. Empieza a crear, a crear y todos los días sube un truquito de inglés. Todos los días. Po, po, po. Y esto no te creas que sale de, por arte de magia. Si tú miras otra cuenta en TikTok llamada Let's Speak English, es un rubio australiano, creo, que, que también hace este tipo de contenido de explicar cosas de inglés en menos de un minuto. Él tiene como el, el chico, este tiene como dos millones y pico de seguidores. Una locura. También te puedes fijar lo que hacen en otros países. ¿eh? No tiene por qué ser de habla hispana. Oye, si ves a alguien en Estados Unidos que hace un tipo de contenido que tú puedes traerte a España y que es novedoso, úsalo, porque normalmente las cosas suelen venir de allí. ¿eh? Cuando llega a España, llega 10 años tarde. Entonces, ya empezó a hacer esto, empezó a crear, crear, crear, dedicándole tiempo, empezó a crecer. El algoritmo de TikTok tuvo mucho que ver porque el algoritmo de TikTok es una maravilla y cuando consiguió un público bastante grande, que además se lo llevaba a Instagram y la gente cuando tú le decías seguirme en Instagram, iba y le seguía, entonces es como wow, ya estoy empezando a fidelizar a esa persona que normalmente ve mis creaciones. Cuando ya he fidelizado a esa persona y he crecido y he creado una comunidad, es hora de monetizar. ¿Qué set tiene alguien que está viendo trucos de inglés en TikTok? Aprender inglés. Vale, yo soy profesor de inglés, voy a ofrecerle cursos de inglés. ¿Qué hizo ella? Ofrecer cursos de inglés. Y ya está, no tiene más misterio. Le dijo a la gente, oye, ¿os interesa eh, apuntaros a mis cursos de inglés? Dejadme vuestro email aquí. Por eso decía que crear y crecer es muy interesante para validar ideas ella no se lanzó a crear cursos de inglés desde un principio, ¿eh? que es lo que podría haber hecho cualquier persona, decir vale pues yo voy a crear cursos de inglés ella no, ella empezó a crear una comunidad en torno al problema de no sé inglés necesito aprender ¿vale? ella se enfocó en el problema el producto lo sacó después entonces una vez ella se puso ahí y dijo vale este es el problema, el problema es que la gente tiene necesidad de aprender inglés, vale voy a validarlo y le dijo a la gente oye si queréis eh, un curso de inglés mío, dadme vuestro email aquí. Nada, una página web facilísima, un documento, un lo que sea. Oye, o escribidme por privado, decidme por privado si queréis un curso de inglés. ¿Qué pasa? Que recibió, pues no sé si fueron 2.000 o 3.000 peticiones a, de pronto al correo diciendo sí, sí, por favor, saca cursos de inglés. Y Fue como saco esto y bueno, ya os podéis hacer una idea yo sé alguno de sus números y brutal, o sea, brutal lo que, lo que está haciendo y esto lo veis muy lejos porque a lo mejor son 260.000 seguidores, otro caso, en este caso no es con TikTok es con un podcast, Psychoflix que es de unos amigos míos, no, de hecho uno de los creadores con quien hago el podcast de minimalizado, tiene en, en redes sociales pues no llegan los 10.000 seguidores llevan años con un podcast oye, de pronto ellos empiezan a dar eh, formación eh, digamos en formato podcast donde entrevistan a psicólogos y bueno pues los psicólogos tienen necesidad de estar continuamente pues renovando sus conocimientos eh, ¿qué hace? pues de pronto lo mismo, oye ¿queréis cursos de psicología? sí, ostras Pum. Y, si, y sin necesidad de tener 260.000 seguidores os digo que le da de comer a tres personas o sea es factible y, y esto es el caso de la formación, ¿eh? podéis sacar cualquier otro producto, ¿eh? incluso el que ya tenéis Ahora fijaros que el tema está en pensar cuál es el problema que tiene la persona que viene a comprarme y no tiene por qué ser directamente relacionado con el negocio, es decir, oye a lo mejor tú vienes a comprar X a mi negocio pero alrededor de esa compra hay otro tipo de problemas que yo al menos con contenido te puedo solucionar. Dicho esto pues al final la gracia que tiene TikTok es el tema de su algoritmo. El contenido de TikTok funciona muy bien porque, oye, tú TikTok grabas un vídeo, lo subes y de pronto tienes vistas, tienes me gusta, tienes comentarios, es muy fácil crecer desde cero en esta red social en comparación a otros, como por ejemplo Facebook, que es complicadísimo, o Instagram o Twitter, ¿vale? Es muy difícil crecer en esas redes sociales, pero TikTok tiene un algoritmo donde empieza a pasarle a la gente el vídeo por delante de su cara. Si ese vídeo tiene me gustas, tiene comentarios, se comparte y demás, si os dais cuenta, debajo de cada acción tiene un numerito, la flechita de abajo con un numerito quiere decir que se ha compartido tantas veces, entonces empezará a compartir ese vídeo con gente que tiene gustos afines al contenido que tú creas. Porque este algoritmo, esta inteligencia artificial que tiene TikTok, es capaz de determinar la calidad del vídeo y la temática de este. Por los hashtags, por lo que estás contando, por lo que has puesto como texto, por todo eso. Entonces, oye, si tú normalmente consumes vídeos de videojuegos y te das cuenta que te están apareciendo muchos vídeos de videojuegos porque la inteligencia artificial está haciendo su trabajo y ha dicho, vale, si a esta persona le gustan los vídeos de videojuegos y este contenido que acaba de salir parece que tiene tirón, se lo vamos a enseñar porque yo como red social lo que quiero es que tú estés aquí el máximo tiempo posible, entonces para eso te tengo que dar contenido que a ti te guste, no tienes más misterio, entonces vemos lo que funciona, lo intentamos trasladar a nuestra marca y simplemente dejamos que el, el algoritmo haga su trabajo, intentad ver siempre, oye, porque puede fallar, cuáles sobre todo las tendencias, eh? oye, si vosotros seguís cuentas en TikTok relacionadas con vuestro sector y veis que de pronto un creador de contenido ha hecho algo tal que, que parece que tiene tirón, cópiaselo, ahora bien, no lo copies literalmente, ¿eh? ojo si lo copias literalmente al menos cita a la persona que ha hecho el contenido que hay por ahí cada uno en TikTok que es que copia de una manera brutal simplemente a lo mejor copia a creadores de contenido en inglés y le cambia el idioma y ahí está el tío con toda su cara Hombre, no, por lo menos menciona al creador original de la idea, no sea ahí así. Entonces, ya digo que al final lo bueno que tiene TikTok es la distribución de su contenido. Es interesante porque dentro de la aplicación tenéis una opción en vuestro perfil de estadísticas. Es muy sencillo de encontrar, ¿vale? Por eso no he puesto pantallazo. En esas estadísticas vais a ver, eh, y esto lo tienen todas las redes sociales, cuándo suele estar conectado vuestro público normalmente te dice, oye, pues a las 9 de la noche es donde más gente hay conectada de tus seguidores, generalmente saca los datos de vuestros propios seguidores, entonces no publiques el vídeo, si es a las 9, no lo publiques a las 9, porque la gente ya ahí estará consumiendo contenido y entre que se sube y todo, no da tiempo, yo recomiendo que se hagan media hora antes de esa hora que os dice, ahora bien, también soy, tal y como digo, esto de subir el contenido media hora antes de cuando os recomienden las redes sociales, también os digo que no creo en eso de las horas mágicas. Esto de, sube tu vídeo un martes cuando haya luna llena a las 9 de la noche y tendrás muchas visitas, no. O sea, al final, eh, si tienes mil seguidores, y vale, sí, 700 de ellos se conectan a las 9 de la noche, pero hay 300 que se conectan a las 5 de la mañana, porque esa persona se va a trabajar y lo primero que hace es mirar el, en las redes sociales. Oye, ¿Qué pasa con esas 300 personas que están a las 5 de la mañana mirando internet? ¿No le comunicas nada? ¿Tu marca ha desaparecido para ellos? O sea, que al final tú simplemente crea contenido y compártelo. Ya está. Habrá contenido que, te, que tenga más likes y habrá contenido que tengan menos. Pero a lo mejor con ese contenido que tienes menos, has llegado a gente nueva. Y gente que también tiene derecho a querer a tu marca. ¿vale? Entonces, ya os digo que no os obsesionéis mucho con eso de las horas y todo el rollo. Pero bueno, si queréis, ahí está. ¿Algunos truquillos? para al menos intentar que esto salga bien tema de cuando grabéis TikTok, por favor, buena iluminación, un trípode eh, eso de la manita ahí temblando, tal, que se ve el vídeo ahí, shh, no eh, y que el vídeo tenga la mejor calidad posible, es más importante el audio que el vídeo, ¿eh? sobre todo en Twitch pero al menos que buena iluminación y trípode, mínimo, ¿Qué mínimo que eso Buena iluminación si no tenéis en casa, pues yo por ejemplo ahora mismo estoy usando un aro de luz, eh, si no tenéis esto, que esto vale nah, 10 euros en Aliexpress, eh, pues al menos ponerlo en un sitio que dé luz exterior o algo, o un foco o algo, que se vea bien. Eh, intentar sobre todo eso, eh, que tenga buena iluminación y que uséis trípodes si podéis o al menos que apoyéis el vídeo y tal, o sea el móvil porque no queda bien cuando se menea mucho. Eh, luego intentad siempre, pues si vais a hacerlo con sonido, por favor, eh, esto de TikTok de grabar con un sonido de fondo, eh, que cuadre vale, el contenido con el sonido, que es que se ve cada cosa por ahí eh, intenta publicar nuevos vídeos siempre una o dos veces al día TikTok necesita alimentación diaria otras redes sociales como Twitch, no pero TikTok necesita que lo alimentes a diario si no su algoritmo te hace ahí un ghosting total, coge y dice, vale, pues tú ya no existes para mí, ya no comparto tu contenido entonces, intentad, al menos, ya os he dicho, hay que dedicarle tiempo. Eh, e Intenta, pues eso, crear contenido original, pero oye, espírate, no copies, dale tu toque. Y sobre todo, consume, consume contenido, porque es que es la única manera de descubrir esas tendencias. Guarda aquel contenido que digas tú, ay, esto me mola para yo de aquí sacar tal. O sea, guárdalo, no, no, no porque es lo típico que sí, sí, vale, lo hago y se te olvida. Eh, haz una, una estructura antes, incluso hazte un guión, escríbelo escribe lo que vas a decir eh, es interesante también colaborar con la gente, esto en cualquier red social pero es muy interesante, en TikTok hay una cosa, una opción que son los dúos y es que tú con un vídeo popular te va a aparecer una opción llamada duets esta opción lo que hace es que parte la pantalla por la mitad y se ve el vídeo de esa persona y el tuyo y tú ahí puedes hacer reacciones a ese vídeo Puedes pues, jugar con esa persona, por ejemplo, el otro día veía a un chico que es nutricionista y este chico lo que hace es que el, eh, la gente sube a lo mejor su, su día de cómo come y en, el, eh, en esta opción de duets es lo que va haciendo es comentar si eso que esa dieta que tiene esa persona es buena o no. Eh, luego utiliza hashtag, eh, hashtag, hashtag, hashtag, Los hashtags hay que utilizarlos para el contenido y busca pues, en TikTok cuáles son los relevantes para tu sector. Y ya te digo, interactúa mucho con la audiencia, graba con ellos, habla con ellos, pídeles cosas, eh, es súper importante contestar los comentarios, si os comentan, contesta, dale like porque se va a sentir querido y va a decir, anda mira, le importa a este creador de contenido, normalmente a los creadores de contenido lo solemos endiosar un poco, entonces que Dios te haga caso nos mola, entonces ya os digo, esto funciona muy bien, que interactuéis y... Sobre todo que cuando creéis contenido lo hagáis porque disfrutáis con ello. No lo hagáis a malas, por obligación, porque tenéis que hacerlo, porque ese tipo de contenido así no funciona para nada. Eh, tiene que apasionaros lo que contéis porque eso se nota mucho. Y ya pues eh, saltando de TikTok nos vamos a Twitch. Eh, Twitch es una plataforma donde eh, digamos que se parece mucho a YouTube, ¿vale? Lo que sí que os digo es que antes de crear cualquier tipo de contenido, hagáis un momento, un parón a buscar vuestro arquetipo. Esto es muy de teoría de marketing y movidas de estas que escribe una persona en 1900 y algo y de pronto eh, pues se sigue utilizando en las universidades. Pero bueno, en realidad sí que te puede dar un poco de pistas ¿no? sobre cuál puede ser el tono, el tipo de contenido, oye, cómo le vas a hablar a la gente... Y es muy interesante porque por lo general hay una serie de perfiles que te pueden ayudar a, oye, más o menos intenta que tu contenido vaya dirigido a este. Si tú sabes que tu cliente es una persona, pues no sé, eh, aquí le han puesto nombre, ¿vale? Está el sabio, el explorador, el inocente, el amigo, tal. Busca el tuyo. Esto os lo pasaré, tranquilo. O busca ahí en Google. Arquetipos. Hay un montón de, de artículos que explican esto mejor. Yo no me voy a parar mucho a ello, pero sí es verdad que está guay, ¿no? Porque... De alguna manera dices, vale, oye, yo mi contenido es muy de aventura. Entonces yo sé que la gente va a tener una motivación hacia el riesgo. Entonces aquí yo en mi tipo de contenido tengo que adoptar un tono que puede ser el tono rebelde, el tono del mago o el tono del héroe. Aquí hablamos de que mi contenido tiene que ser muy motivador, mi contenido tiene que ser muy rebelde, muy perturbador, incluso de, oye, venga, vamos a lanzarnos. Eh, o incluso que sea hasta místico oye, lo que hablábamos antes de ir tal campo, no, no, es que esto es una experiencia que te cambia la vida pues esto es igual, oye, a lo mejor tu contenido va más relacionado con, con la diversión oye, pues si tu contenido va más relacionado con la diversión, pues tenemos que coger e intentar que sea pues divertido, que sea mmm, auténtico, así que tenga ese rollito amistoso eh, esto lo hace muy bien, por ejemplo, en Twitter KFC KFC, su, su community manager en, en Twitter es muy bueno porque sabe perfectamente que su público son chavales que van a comer pollo frito y que, pues oye, son chavales que van a mí, que, que les gusta pues, el cachondeo con sus colegas, de ir a comer, tal, no sé qué. Bueno, pues su contenido va muy en torno a ese público y adopta totalmente un arquetipo de cualquiera de estos que se basan en lo que es la comunidad y la diversión. Buscad un poco el vuestro e intentad de alguna manera perfilar cuál tiene que ser vuestro tono a la hora de comunicar, porque jo, al final si tu contenido es bueno, no sé, muy elevado, vamos a llamarle o cualquier historia de esta y de pronto empiezas a hablarle de, no sé, eh, vendes eh, seguros de empresa para tal, y pues a lo mejor tú no tienes por qué ponerte con el cachondeito en redes sociales, no pega. Ahora puedes hacer otro tipo de contenido que sea más relacionado con la formación, con otro tipo de, de intereses que puede tener esa persona sin pasarnos, ¿vale? Por supuesto siempre los tonos coloquiales pues según el sector, ¿no? Pero normalmente se suelen agradecer en redes sociales, sobre todo por lo que hablábamos, ¿no? Buscar ese factor humano. Y al final Twitch, pues se parece mucho a YouTube, mucha gente se cree que es lo mismo. No es incompatible, es decir, si haces Twitch puedes subir tu contenido a YouTube. De hecho, YouTube, si tú haces un vídeo grabado y demás tiene más opciones de que se vea y crezca en esa comunidad gracias al SEO, al posicionamiento dentro de la plataforma, palabras claves y todo eso, eh, es muy fácil, es más fácil crecer en YouTube que en Twitch, pero sí es verdad que si nos damos cuenta muchos creadores de contenido se han ido de YouTube a Twitch y es porque ya os digo que al final los gustos del público cada vez cambian más y Twitch se está posicionando como la nueva televisión, la televisión del futuro, ya me eh, de hecho, anoche mismo, eh, uno de los mayores creadores de contenido de esta plataforma, que es Ibai, que seguramente si os mueveis por internet, pues sabéis quién es, un chico pues así con barbita gordito, que hace muchas bromas en internet y demás, y él, él era bueno, comentarista de videojuegos, se hizo famoso en internet, y él está todo el día en Twitch, pues anoche estaba haciendo una, un, su formato propio patrocinado por Dorito, de eh, Fish Day, de un programa de cuatro, de citas, pues él hizo su versión, llegaron a un acuerdo con la productora y hacen su versión y lo hacen en Twitch y creo que tiene más audiencia que, que, que el formato original de cuatro entonces Twitch se está posicionando para ser la televisión del futuro entonces pensando en la televisión del futuro, qué contenido relacionado con tu negocio o con el problema de vuestro cliente podéis hacer qué consumiría esa persona en la televisión y más o menos adaptarlo a ese concepto, aquí la gracia está en el directo si no se te da bien el tema de improvisar, de tal, puedes hacerlo de una manera más planificada, es decir, un guión, te pones a charlar, la gente te ve en directo y tal, pero se premia mucho, al menos en la comunidad, ese rollito de participar, de poder hablar contigo, de poder interactuar contigo, un poquito lo que estamos haciendo aquí con el tema del webinar, ¿no? Que me estáis comentando por aquí, José, ah, pues qué interesante los cursos de inglés y tal! ¡Qué buena idea! Oye, pues, ese tipo de cosas se premian mucho en esta plataforma, no obstante, yo os digo que no es incompatible. De hecho, yo eh, hago el podcast en directo en Twitch, luego extraigo el audio, lo subo a Spotify, iTunes y demás y luego el vídeo entero lo edito, cojo solo la parte del podcast porque normalmente hablamos antes y después con la gente que está en el directo y eso lo subo a YouTube y crezco en YouTube. Entonces, lo de Spotify, lo de iBox, iTunes y demás y lo de YouTube me permite después alcanzar más gente que me traigo a Twitch dicen por aquí Twitch es de pago crear contenido no es de pago crearte una cuenta en Twitch es totalmente gratuito sí que habréis visto que hay una manera de monetizar que es a través de las suscripciones eh, digamos que la gente puede apoyar al creador de contenido, a la creadora de contenido puede apoyarle eh, mediante suscripciones esto es un método que ha metido tipo propinas eh, donde tú puedes coger y, y nada, simplemente eh, eh, pagas, que son 5 euros, y un porcentaje se lo lleva eh, Amazon y el otro porcentaje se lo lleva el creador de contenido. Para que os hagáis una idea, eh, nosotros en nuestro podcast, mmm, al hacerlo en Twitch, desde que lo hacemos en Twitch, monetizamos un contenido que hacíamos por diversión y tenemos un sobresueldo, o sea, no tiene más historia. Entonces... Eh, Twitch aquí te va a pedir una serie de requisitos para poder cobrar de ese contenido y, y entonces pues una vez los cumpla que es tener un mínimo de seguidores y un mínimo de horas eh, retransmitidas para que no hagan nada raro, cuando ven que Twitch que oye tú le estás poniendo empeño a esta plataforma te permite monetizar tu contenido por aquí entonces tú pues oye yo creo contenido, pues pongo el ejemplo no este podcast, pues yo hago el podcast todos los viernes, retransmito cumplo el objetivo son muy fáciles de cumplir en realidad te lo explica muy bien Twitch, cuando tú empiezas a crear contenido, es muy fácil crear contenido en Twitch, simplemente os vais a vuestro canal y ahí tenéis la opción de retransmitir y retransmitís, o sea, no tiene mucha historia. Ahora os doy un par de herramientas para hacerlo fácil, pero eh, básicamente mmm, eh, puedes cobrar ¿no? de alguna manera de esta plataforma, más allá del producto o servicio que tú vendas. ¿eh? O sea, la gente puede apoyar, porque le aportes lo que hablábamos y si estás aportando valor a través de tu contenido que es gratis a lo mejor esa persona se siente en compromiso contigo y decir, toma, o sea esto lo viví yo el otro día un ejemplo que a mí me gusta mucho se llama Pedro Seo en Twitch esto es una agencia de marketing de Barcelona que el chico lo que ha hecho es instalar cámaras en su oficina y lo que hace es retransmitir las horas de trabajo ha hecho como un coworking entonces tú estás metido en Twitch y ves a la gente currando entonces ellos lo que hacen es la técnica Pomodoro, la técnica Pomodoro de productividad de X minutos trabajo, X minutos descanso, entonces ellos lo que están es X minutos trabajando y en el momento de descansar interactúan con la gente que está al otro lado, entonces la gente por la mañana puede ir y como ahora hay mucho teletrabajo, pues se pone su pantallita, yo tengo dos pantallas pues en una te pones el directo de esta gente currando y tú te pones a currar y es como si tuvieras compañeros de oficina y a lo mejor pues tú tienes una duda de marketing y se la haces a esa persona en el chat, oye Pedro, ¿Esto cómo funciona? Y él, en el momento de descanso, te contesta. Y dices tú, guau, no tiene más de 50 60 personas en directo, ¿eh? Ojo, ayer, anoche iba y tenía 200.000 personas en directo. Cuando lo compara es una locura, pero son 50 personas que están currando contigo y que tienen un negocio y que a lo mejor tú el día de mañana necesitas ayuda en marketing y dices, toma mi dinero. Y le contratas el servicio. Ya está, ¿sabes? Y para ello es gratis. O sea, hacer eso es gratis, como quien dice ya ve tú, o sea, estás enseñando a la gente cómo ocurra. Ahora, hacen ellos otro tipo de contenido muy chulo, que es criticar las páginas web de la gente, porque tienen un desarrollador web. Entonces, ese contenido lo que hace es que se ponen en directo una tarde, él y el, el, el amigo, el compañero, y se ponen como estoy yo aquí compartiendo un PowerPoint, pero lo que hace es que dicen, venga, eh, pasadme vuestras páginas web y criticamos. Ellos se ponen y dicen, mira, pues a mí esta letra no me gusta porque... No pega mucho los colores de este botón, tal te lo explica pues, desde lo que ellos saben del formato web. Entonces, el otro día dije yo, venga, critica la mía, la de Million Chat. Total, que entró en la página de Million Chat, tal, se puso a criticarlo tal, y me hizo una auditoría de la web churísima O sea, lo hizo muy bien. Y me sentí en ese compromiso de decir, tío, me acabas de solucionar una cosa por la cara. Y dije, pues mira, a cambio me voy a suscribir a tu canal, que son para mí 4 o 5 euros que va a costar los 15-20 minutos que me has dado de, de asesoría sobre diseño web. Pues toma. Entonces cojo y hay una opción abajo que pone suscribirse, no seguir. Porque por aquí me dice, pagas por seguirle. No, seguirle es como cuando tú sigues a alguien en YouTube. Le das al botón y simplemente te va a aparecer en el lado izquierdo de tu cuenta de Twitch. Hay una barrita, os la enseño si quiero, puedo compartir pantalla. Eh, pero básicamente... Ahí lo que vas a hacer es, es que directamente voy a compartir pantalla, mira, si es que termino antes. Eh, Por pues si no habéis visto eh, alguna vez cómo funciona esto, más fácil. Mira, compartir pantalla. Voy a compartir la pantalla. Vale. Voy a poner esto, chat. Para, para. Vale, eh, Vamos a seguir aquí. Y ya, vamos a ver. Eh, fuera de aquí, fuera de aquí, Twitch o sea en Twitch básicamente cuando entréis esto es lo que veis cuando tú le das a seguir a una persona lo que te va a aparecer aquí a la izquierda es los canales que siguen pues oye pues yo sigo algunos de ellos de hecho pues hay gente ahora mismo jugando a videojuegos eh, porque generalmente Twitch está pensado para videojuegos ahora hay aquí algunas categorías que son interesantes que los veamos porque si os dais cuenta aunque es un es una plataforma muy dedicada a los videojuegos vemos algunas como Jazz chatting, que es gente charlando, gente haciendo cosas, eh, música, gente haciendo cosas relacionadas con la música, temas de criptomoneda, pues que ahora se lleva el tema, eh, podcast en directo, incluso aire libre y viajes, que esto, es la, esto se ha puesto ahora de moda y es la caña, pero si nos damos cuenta, de pronto, pues de, no sé, ¿cuántas hay? 2, 4, 6, 8 nueve de nueve categorías que están arriba del todo, tres de ellas no tienen nada que ver con videojuegos, y de hecho hay medio millón de personas ahora mismo viendo a gente charlando, y eras tú, bueno, pero ¿qué es lo que hay? Pues mira, este debería de estar en lo de cripto, pero se ha puesto aquí en charlando y estaba hablando de temas de criptomonedas, eh, gente hablando, pues mira, JJ Vaquero, que es conocido, no un humorista conocido, de pronto está en Twitch, pues teniendo una ah, mira, una entrevista con el hombre de negro de... De, este es el hombre de negro del hormiguero que ya no sale, pero bueno, mira tienen su canal aquí y están charlando y hay 63 personas viéndolo y aquí están comentando en el chat, entonces tú aquí tienes una opción que pone seguir esto no pagas por hacerlo tú le das aquí, ¡pum! y ya estás siguiendo a esa persona, entonces aquí a la izquierda te va a salir su canal, entonces cuando tú entres en Twitch vas a ver si esa persona está retransmitiendo o no, luego puedes suscribirte y esto ya sí es de pago y te lo dice aquí claramente Suscripción de nivel 1 se renueva cada mes por 4,99. La renovación la haces tú, no es automático. Todos los meses tienes que venir y pinchar. Te suscribes, dices cómo quieres pagar, como quien compra online y punto. Y apoyas a ese creador de contenido. Esto a mucha gente como que no le, le saca, ¿no? Un poco decir, Buah, pero ¿cómo, ¿qué haces pagando a una persona que está jugando a videojuegos? Bueno, pagas por Netflix que te entretiene, pagas por filming que te entretiene, ¿por qué no vas a pagar a una persona que te entretiene? Al final tú tienes un problema que falta de entretenimiento, esta persona lo soluciona, merece que le pagues por ello, ¿por qué no? Pues lo mismo, pues oye, la gente a lo mejor tú le estás ofreciendo una solución y decide que es la manera de apoyarte. Además, si tienes Amazon Prime, puedes vincular Twitch con Amazon y de pronto coges y Amazon, pues como la plataforma es de ellos mismos, coges y te puedes suscribir, ¿vale? O sea, de manera gratuita. Tú vinculas tu cuenta de Twitch con la de Amazon Prime, si pagas el Prime, de esto de los envíos rápidos y todo el rollo que tiene Amazon, y te permite que a una persona al mes, pues de manera gratuita le apoyes. Y Amazon lo que hace es que paga, pues dos euros o algo así, a esa persona que está creando contenido. Ya os digo, la manera es muy sencilla. Mira, aquí está mi canal, entonces tú cuando entras aquí a tu canal, lo, lo único que tienes que hacer es simplemente, pues, oye, una configuración muy sencilla, eh, simplemente seleccionas la categoría y demás y te pones a retransmitir, ¿vale? Tenéis por aquí un panel de control del creador y aquí podéis hacer todas las configuraciones que queráis. Ahora mismo, pues, no hay nada, ¿no? Pero puedes ver la gente que te sigue, cuánta gente, pues, te ha visto... Tenéis muchas opciones, ¿vale? Pero para retransmitir, ahora os voy a dar una herramienta más sencilla. Dicho esto, pues, lo que hablaba. Al final, en, en Twitch hay muchísimas maneras de crear contenido. Ya he dicho al final, eh, de 2020 a 2021 ha crecido un 16% esta plataforma respecto a YouTube. Por aquí me decía alguien, creo. Eh, vamos a ver si. No, no. Vale, es que había visto una cosa de YouTube, pero no, no sabía. Eh, por cierto, a los que os tenéis que ir, pues nada. Eh, nos vemos en diferido. <risa> eh, y muchas gracias eh, por el tiempo que había aguantado. Yo sé que, que esto es largo y se puede hacer pesado. Eh, pero básicamente. Eh, para que hagáis una idea, en 2020, a finales, solo a finales de 2020, se había visto de streaming, de contenido en directo, más de 27.000 millones de horas. O sea, es una locura la de contenido en YouTube, en Facebook, en Twitch. O sea, todo esto se puede hacer. En Facebook también podéis hacer eh, retransmisiones en directo y en YouTube se puede hacer retransmisiones en directo. De hecho, una herramienta que os voy a dar os va a permitir hacer directo en las tres a la vez. Eh, pero el tema de los directos, la cuota de mercado del contenido en directo, el 90%, que es una barbaridad, eh, lo, tiene, lo tiene Twitch, ¿vale? O sea, si vais a hacer directos, Twitch, punto. Aunque, ya os digo, aunque parece que la audiencia es eh, joven, realmente es mayor. Eh, hay mucha gente, sobre todo en la treintena, que consume Twitch. Y gente más mayor, ¿eh? O sea, eh, es curioso, de hecho eh, mi madre se suscribió a, al canal nuestro y no sé cómo lo hizo. O sea, flipé. Dije, ¿cómo? O sea, la, la experiencia de usuario es tan agradable en Twitch que mi madre, que no entiende mucho de estas cosas, supo suscribirse y pagar. Y fue como, wow. O sea, qué sencillo. Entonces ya os digo, y esto no va solo de videojuego. De hecho, aunque nació, y lo dice Sonia muy bien en el chat, dice... Twitch nació con los videojuegos efectivamente, o sea, su idea era, de hecho, eh, su logo a mucha gente le recuerda, ahora lo van a cambiar, le recuerda a un mando de videojuegos. Twitch en realidad, bueno, perdón, ese era el de Discord, me he liado con, con, con otro logo, eh, pero vamos, que sí, que Twitch nació para que la gente pudiera retransmitir sus videojuegos. Y se especializó en eso, un poco lo que hablábamos, oye, podría haber sido como YouTube y decir desde primera hora, no, no, no. Esto es genérico, yo quiero que aquí entre todo el mundo. No, no, ellos dijeron, son los videojuegos. ¿Qué pasa? Que la gente ya con el tiempo empezó a crear otro tipo de contenido. Y aún sigue dominando los videojuegos, pero ojo, mira lo que os traigo aquí. Comida. Eh, de pronto, y hay una sección que es comida y bebida dentro de Twitch, tenemos por ejemplo Stacy Roy, que lo que hace es coctelería en directo y tiene 17.000 espectadores viéndole hacer coctelería. Eh, Super Pilopi, que es español, tiene un canal de YouTube y decidió saltar a, a Twitch. ¿Qué hace? Recetas en directo. Una cámara enfocando al plato, otra cámara enfocándose a él, lo junta todo en el ordenador, en este caso habría que hacer cursos más avanzados relacionados con Twitch, en YouTube tenéis toda la información gratis para hacer este tipo de cosas, se puso, solo hay que querer aprenderlo, ¿eh? pero cuando os pone, va, va ala recetas en directo e incluso y esto yo aquí flipé, hablé con él y tal porque necesitaba algunas ideas de, para unas cosas repartir comida, Titus Clan tiene 58.000 seguidores viéndole repartir comida él es repartidor de Globo, Deliveroo y todas estas y el colega no tuvo otra que coger y retransmitir en directo con, bueno, hay una, una serie de sistemas que te permiten hacerlo, pero eh, oye, de pronto él se puso a retransmitir en directo cómo repartía comida y yo flipando, pues ahí estaba el colega, o sea que aquí hay espacio para todo, por ejemplo Luis Olmedo hace magia y colabora con, conmigo en el podcast, pues tiene eh, una web que es andamagia.com y él con Twitch crea contenido relacionado con formación, trucos, experiencias y demás para magos, este canal al final le ayuda al final a oye, pues vender más en, más en su tienda y dice por aquí Sonia, que arte 58.000 seguidores una locura, ¿eh? y él, está súper guay porque él tiene, él, esto es una cosa que si buscas en Google temas de IRL, que es como se llama, ¿no? A, al, al tema este si busca cómo retransmitir en directo mientras anda, tal. la gente de la sección de viaje, mucha gente lo que hace es llevar una mochilita con una especie de mini ordenador conectado a una tarjeta de 4G con eso retransmiten online se coloca en la cámara y para adelante y se pone a retransmitir pues este chaval lleva la mochilita en la moto y va en la moto repartiendo y tú ves pues un poco su experiencia como repartidor y se encuentra anécdotas de todo tipo eh, hace, cuando pasó esto de Madrid que reventó un bloque hace poco y tal estaba él por allí fue con la moto y fue antes que la televisión y dijo mira lo que está pasando y iba él ahí con su motillo pues a la gente le mola ver esto y hay gente que de pronto se va de viaje y con el móvil dice venga vamos a hacer un tour por Valencia porque eso fue una cosa que vi ayer, se estaba enseñando a mi novia y digo, mira, esto lo podemos hacer y se van de viaje y te hacen como un free tour, pues ya está eh, música, pues mira ahí está Manu, tal eh, incluso podéis hacer festivales festivales de hecho Amazon hace unos días acabó el suyo propio, un festival imagina esos eventos presenciales que se han perdido, lo podemos traer a Twitch y podemos crear otro tipo de contenido que puede ser bueno para nuestra marca temas de arte, por ejemplo una, persona, una chica que se dedica a customizar ropa Oye, pues, ¿cómo customiza esa ropa? Eh, gente que se dedica a editar fotografías, ¿cómo editar fotografía? Eh, todo esto aporta mucho y ya lo que vuestra creatividad es. ¿eh? O sea, esto es así. Eh, y aquí, para que nos hagamos, nos demos cuenta un poco de la importancia de Twitch, eh, Movistar eh, hace poco trajo varios partidos eh, en directo eh, a la plataforma, que las comentaba Ibai porque era de los más famosos y de pronto pues el clásico, el Madrid-Barça, lo comentaban en Twitch patrocinado por Movistar, eh, retransmitieron en directo el partido, un, creo un Athletic de Bilbao o algo así, eh, lo retransmitió y lo comentó este chico en directo, pero o sea veías el partido que lo retransmitía GolTV, pues lo retransmitieron en directo en Twitch, o sea, está cada vez más claro que esto va a suplantar a la televisión e incluso ya os digo, pues lo mismo que está repartiendo, pues eh, Valentín San Juan, que es muy conocido por, por las maratones, las Ultraman y todo este tipo de cosas, pues de pronto él se va a entrenar, engancha la cámara a la bici y está entrenando mientras hablas contigo. O sea, esto es lo que nos va a traer el 5G, <risa> todas estas cosas y por ejemplo, pues eso, simplemente haz cosas. Por ejemplo, yo pues veis ahí nuestro podcast de minimalizado, lo hacemos en directo, en Twitch pues en lugar de coger y escucharlo, o en vez de escuchar la radio o ver un programa de televisión sobre minimalismo, lo estás viendo en Twitch. Oye, que a lo mejor nosotros en directo el pico más alto son 30 40 personas. Oye, 30 40 personas que te están viendo, que si tú los pones en una sala, pues hay más gente que las que estamos ahora aquí viendo el webinar. O sea que hay que darle una vueltecita al tema. Ya os digo, al final, estar por estar aquí es un error. Eh, Twitch es para dedicarle tiempo aunque sea una hora, pues una hora, pero ser constante, si retransmitimos los viernes, retransmitimos los viernes, esto es como la tele. Si el programa es los jueves por la noche, tú los jueves por la noche estás ahí, porque si no, la gente no sabe cuándo tiene que ir a buscar tu contenido. Entonces, si tú desde primera hora dices, oye, todos los viernes a las 11 voy a hacerlo, todos los viernes comprométete a hacerlo. Puedes hacer de vez en cuando alguna cosa de, venga, esta noche por lo que sea voy a retransmitir, pero avisa con tiempo, ¿vale? Porque, al final es una cosa que la gente, dentro de lo que cabe, es como ponerse a ver la tele. Si sí, es verdad que lo puede hacer un poco así, rollo multitasking, mientras hace otras cosas, pero necesitas un poco dar ese toque, ¿no? ese aviso. Y si tú no sabes o no puedes, oye, búscate a alguien que encaje con tu marca e intenta que se asocie contigo y lo haga. Oye, yo, vale, puedo hablar de minimalismo, pero no puedo hablar de desarrollo personal, porque no soy psicólogo. Hay mucho magufo, mucho vende humo por ahí que lo hace, pero yo no quería hacerlo. Entonces me busqué a mi socio, a Darío, que es psicólogo, además uno de los mejores de España y le dije, oye, vamos a hacer el contenido junto ya está, no pasa nada busca a alguien que se pueda asociar con tu marca y que mole si no se te da bien a ti puede haber alguien que le pueda interesar al menos colaborar y cositas, ideas que podéis hacer en este tipo de plataformas pues por ejemplo, horas de oficina si trabajas en una oficina grábate haciendo tu trabajo lo que hablábamos de Pedro Seo eh, responde preguntas oye, pues a lo mejor tutoriales, guía todo esto que sea educativo a la gente le mola eh, las sesiones de AMA ¿no? ask, ex, eh, ask eh, joder, me sale el inglés ask me anything ¿vale? eh, aquí la de los truquitos María me va a crujir eh, pero vamos, sesiones de pregunta y respuesta. vaya, que hagáis sesiones donde a lo mejor pues como hacía Pedro con lo de criticar las páginas web pues a lo mejor lo podéis hacer vosotros o oye, pues si os dedicáis al turismo pues lo que hablábamos oye, está haciendo tours eh, te dedicas a libros pues el club de lectura un club de lectura eh, esto lo hace Alex El Capo que es un creador de contenido de y tiene un club de lectura un día a la semana se dedica a hablar sobre un libro y todos los del club de lectura hablan de ese libro están en el chat hablando mientras él comenta pues sus impresiones experimenta lo que hemos dicho busca esos referentes, consume el contenido y adáptalo a tu marca y por, sus, por supuesto siempre pues una, un contenido que siempre funciona son las entrevistas, a la gente le interesa mucho, sobre todo si son de la temática de tu marca oye, si eres psicólogo, entrevista a psicólogo si eres, pues no sé una marca respetuosa con el medio ambiente pues busca gente que haga cosas por el medio ambiente que a lo mejor no esté relacionado 100% con tu marca, pero sí con los ideales y los valores de tu, de tu público entonces, busca esos referentes asócialos a tu marca e entrevista es que no tiene más historia Dos herramientas, mira, StreamYard y Restream Estas dos herramientas son de pago El StreamYard te permite eh, una opción gratuita Pero vale como 20 euros al mes, una cosa así, ¿vale? Estas herramientas son perfectas para empezar sin tener ni idea Si no, vais a YouTube, buscáis tutoriales, que lo hay Y aprendéis a retransmitir en Twitch perfectamente en dos tardes. De hecho, así lo he hecho yo no os no creáis que nací sabiendo. Entonces, eh, pues es una opción. Pero luego StreamYard os permite además retransmitir tanto RedStream como StreamYard os permite, ya sea eh, usando su herramienta o usando OBS, que es con la que se suele hacer realmente los directos en Twitch, pero es más complejo y no quiero que entremos en ese campo, y menos ya porque me estoy comiendo el tiempo. Eh, os permite retransmitir en tres plataformas a la vez en Twitch, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en la que sea, ¿vale? Os permite hacer retransmisiones en directo en varias plataformas a la vez. Buscar tutoriales, buscar estas herramientas, que esas herramientas van a permitir hacerlo. Para hacer directos en Twitch no hace falta nada más que una buena conexión a Internet. Eso es súper importante. De hecho, yo me he tenido que subir la tarifa y tengo un giga de Internet porque eh, a mí con 100 megas compartido con todos los cacharros que tengo, no me valía. Si desconectáis los aparatos y tenéis más megas contratados, pues sí. Pero es muy importante el tema de la conexión a internet, porque los cortes son un rollo. vale Pero luego, lo que es en sí el hardware, la tecnología, si vuestro ordenador soporta una llamada de Zoom, soporta un streaming, no hay más. Ahora, si te vas a dedicar a jugar a videojuegos, ya es otro rollo, porque va a chupar recursos o si utilizas Photoshop mientras utilizas el tema de streaming, tu ordenador puede sufrir. Ahora, para ponerte aquí a hablar, es como una llamada de Zoom, solo que se la estás compartiendo a todo el mundo. ¿vale? Y luego ya por último, Discord. Mira, aquí no me voy a entretener mucho, más que nada porque me he comido el tiempo, pero eh, Discord es una manera de crear comunidad. ¿vale? No es TikTok, no es Twitch, no tiene nada que ver. Básicamente es... Eh, no sé si conocéis Slack, que es una plataforma de chat para empresas, pues si juntas Slack o juntas un foro, ¿vale? un foro, le añades videollamadas y además eh, le metes un poquito de rollo este modernito, pues sale Discord, ¿vale? Discord igual que Twitch, nació para videojuegos de hecho era una plataforma brutal porque tú podías hablar con tus amigos mientras jugabas a videojuegos y te daban muchas opciones extras dentro del propio videojuego, es decir, no tenías ni que salir del videojuego para ajustar volúmenes y cosas así. De hecho, yo lo usaba jugando a League of Legends, que es un videojuego, ¿vale? Y, y estaba muy bien porque podías mutear a, a tus compañeros, tal, podías hacer varias opciones que se integraban muy bien en el videojuego. Así empezó Discord, como cosas de videojuegos. Pues de pronto, sobre todo lo mismo, viene la pandemia, tal, y empiezan a crearse microcomunidades en plataformas como Discord. Ya había estas comunidades en Slack, por ejemplo, sin oficina era una, una, plataforma, una comunidad que había en Slack o en WhatsApp. Pues WhatsApp News, que es la comunidad de Sebeluna, de un, un influencer con el que nosotros trabajamos desde Million Chat, pues crea un grupito y dice, venga, en este grupito vamos a hablar sobre esta temática. Pues oye, si hace un club de lectura en Twitch, vos puedes coger e interactuar con la gente en, este, en esta comunidad. Bueno, total, que aquí hay 140 millones de personas utilizando Discord y esto cada día va a más ¿cómo podemos integrar Discord en nuestra estrategia? pues si tenemos una comunidad que quiere resolver un problema quizás otras personas de esa comunidad pueden ayudarte a solucionarlo entonces esto es lo que vamos a intentar es crear un foro digamos que es una manera de crear un foro sin saber programar y ahora os voy a enseñar directamente desde dentro cómo funciona desde una comunidad que, que amo Sergio que es la pareja de María la de los TikTok eh, Qué pareja como yo digo qué creativos todos eh, pues nada resulta que esto es lo que tú ves al principio es un poco lioso vale pero tú llegas aquí y creas un servidor que puede ser más lleno menos lleno mira os voy a enseñar uno más chiquitito vale y tú aquí digamos que tienes varias opciones estos son servidores crear un servidor en Discord es muy sencillo tú básicamente te creas la cuenta te descargas la aplicación para, para lo que es eh, Windows por ejemplo y aquí abajo, ¿vale? Yo lo tengo lleno, pero te aparecerán estas dos opciones, ¿vale? Explorar servidores públicos, porque tú lo puedes hacer público o privado, o creas uno. Cuando tú crees uno, te dice un poco, oye, ¿qué tipo de...? Hay plantillas ya, ¿eh? ¿De qué tipo de comunidad hablamos? Creadores, grupos de estudio, eh, un club de algo, una comunidad local, amigos, juegos, lo que sea. Vale, pues va a ser un... Un grupo de amigos, ¿vale? ¿Qué es? ¿Para tu amigo en plan Petit Comité o porque quieres crear una comunidad de, yo qué sé, gente de Málaga para jugar a, a, al fútbol? Pues para un club, ¿vale? Muy bien, ponle un nombre, el servidor tal, le pone una imagen y sigues creándolo. ¡Pum! Ya está, creado. Ya has creado un servidor en Discord, ya está. No tiene ningún coste, no tiene límites apenas, o sea, el Discord es una maravilla. Dice Nora que yo uso Discord en el móvil con un grupo de amigos, está muy bien, es, o sea, eh, yo tengo también un grupo ¿eh? con, con mi amigo y aquí tenemos los canales de voz y jugamos y demás pero ya os digo, es muy fácil de pronto tienes aquí un servidor y ahora tú ya empiezas a configurarlo y aquí tienes, oye, canales de texto y canales de voz, esto es Discord, sitios donde tú vas a hablar que entras y automáticamente no sé si va a haber algún problema porque tal, bueno pues, aquí automáticamente empiezas a tener videollamadas con la gente de hecho si activo la cámara pues a lo mejor peta porque tengo el zoom, pero básicamente, oye, pues tú activas tu cámara y tú tienes una videollamada, o sea, no hay más eh, y luego tienes canales de texto donde puedes hablar, pues en el caso, un caso de éxito es el de Viznaga Valley Biznaga Valley eh, lo que hicimos fue crear una comunidad de emprendedores en Málaga, sobre todo relacionado con la economía digital eh, esto ahora está muy lleno, pero estos canales pues lo fue pidiendo la comunidad, ¿no? y fuimos adaptando de alguna manera, oye ¿Tú cómo te imaginas de alguna manera ese foro perfecto para esa comunidad? ¿Qué, ¿De qué tema se va a hablar? Eh, ¿Qué tipo de conversaciones se pueden tener? Oye, pues aquí tenemos de todo. Hablamos de temas genéricos, ¿vale? Por ejemplo, oye, eh, fulanito ha salido en prensa, por ejemplo, ¿no? Ana, que es de la comunidad. Oye, ha salido bien en su Ana, ¿no? Ve qué guay y tal. Eh, pídele a la gente que se presente. Oye, ¿tú quién eres? ¿No? Tú has entrado aquí, yo te he invitado. Adelante, pedir ayuda dar las gracias por esa ayuda recibida, eventos que se están dando en Málaga sobre el tema, recursos, temas de inversión, promoción, ofertas de trabajo, es todo lo que hay dentro de esta comunidad. Incluso después tenemos directorios y demás, y luego los canales de voz. entonces tenemos por ejemplo Plaza Mijana o Coworking y tú dices, oye, que resulta que termina de trabajar y me apetece hablar con alguien, me voy a la plaza Mijana, lo avisa, te metes y tienes una videollamada con gente de la comunidad. Aquí en nuestro caso somos ya 260, 200 casi 300 personas. Oye, pues 300 personas que a lo mejor tú esto lo creaste con una intención de crear una comunidad y ya está, como fue en nuestro caso, pero a lo mejor tu caso es hacer una comunidad en torno a tu producto. Oye, piensa ¿Qué valor puedes aportar una comunidad en torno a tu producto? Una manera de espiar comunidades son los grupos de Facebook. Mira, ve qué grupos de Facebook hay que lo están petando y trasládalo a Discord. Por ejemplo, ¿que te gusta el senderismo? Pues crea un servidor en Discord de amantes del senderismo donde compartáis rutas, consejos, lo que sea. ¿Que te gusta viajar? Pues crea un grupo de frikis de los viajes. ¿Que te gustan los libros? Pues lo mismo. ¿Que te gustan las inversiones? Pues lo mismo aquí hay para todos, por ejemplo Psychoflix tiene su propio servidor donde aquí lo que hay son pues ciento y pico psicólogos que comparten su historia eventos, cursos, promueven algo, lo que sea eh, por ejemplo mira, pues un evento de temas de asesoría de startups y tal oye, pues metemos aquí a la gente y en lugar de hacer zoom, hacemos Discord. ¿cómo buscan los grupos? pregunta Sonia, muy buena pregunta, los grupos van por invitación hay servidores públicos que los puedes ver aquí. Tú cuando haces la configuración de tu servidor puedes decir si es público o privado. Yo recomiendo que sean privados porque no mola eh, que entre cualquiera porque se llena de gente haciendo spam y mierda. Lo interesante es filtrar un poco. Entonces aquí hay comunidades que son pues abiertas y tú puedes entrar, pues por ejemplo educación. Oye, gente para practicar inglés. Pues hay un servidor que tú te puedes unir, como yo me acabo de unir y dice oye quieres unirte o aquí te dice, solo quiero echar un vistazo, oye, pues aquí de pronto hay gente, no sé muy bien cómo funciona esto, pero oye, a lo mejor hay grupos públicos donde aprender inglés. Pues, bueno, pues puede ser interesante si tú te dedicas a la formación de inglés. María podría hacer un grupo donde la gente hable en inglés y tenga conversaciones y demás. Por ejemplo, eh, va por invitación. Entonces, cuando tú creas tu servidor, arriba, en esta opción de arriba, te da la opción de eh, invitar gente. Está. cuando tú haces, tú creas tu grupo cerrado aquí te va, a te va a dar un enlace que puedes editar aquí abajo te sale editar enlace y le puedes decir oye este enlace solo va a durar una hora después de una hora no va a funcionar por si de pronto esa persona le da por compartírselo a otro y solo se va a poder usar una vez es decir este enlace es solo para esa persona e incluso puedes decirle que dentro de X tiempo es decir cuando se desconecta de, Twitch, de Discord se va es decir, lo echa. Si no, pues tú le dices, vena, esto es simplemente, no, no expira, es un solo uso, y le dices, oye, esta invitación es para ti. Que no, que quieres hacer, pues, oye, todos los de mi comunidad para adentro. Pues pones esto simplemente un enlace que no expira y que tiene un uso ilimitado. Generas este enlace, lo copias y lo pegas en tus redes sociales. Y dice a la gente, oye, que crea un servidor de Discord para gente interesada en el mundillo de... Y listo. Así funciona Discord, muy sencillo, no tiene más historia, es una manera de crear un foro, como todos esos foros que hay en internet, y listo, ¿vale? Está muy guay, o sea, está muy chulo porque no tienes que saber programar. Y, y nada, cuatro consejillos que yo os doy si queréis crear una comunidad en Discord y de lo que yo he aprendido de Viznagabale y demás. Céntrate en una temática, lo vuelvo a repetir, no seáis generalistas, por favor, incluso... Yo qué sé, si vais a hablar de películas, pues a lo mejor ahora veía una marca que ha hecho una chica de Málaga que se llama Canguelo que es eh, ropa para amantes de, del, de lo que es el, el cine de miedo o del, del terror en general, creo que era. Una marca de ropa de amantes del terror. Pues ya está, pues ok. Pues céntrate en una subcultura, si vas a hablar a lo mejor de cine, pues a lo mejor mola crear un, subfo, un foro de amantes del cine eh, sueco, y ya está, y solo habláis de cine sueco, pero son gente muy friki a la que si tú de pronto le quieres vender un viaje a Suecia, pues van ahí encantados, porque son unos frikis del cine sueco, pues yo qué sé, entonces, eso por un lado, luego invierte tiempo ¿vale? Eh, ya lo he dicho todas las redes sociales incluso las comunidades necesitan de ti y de tu tiempo, en el caso de Vigna Vali, nosotros al principio tenemos que estar continuamente promoviendo e interactuando con la gente en la comunidad, si tú vas a hablar de, tienes una sección de noticias relevantes, comparte esas noticias si vas a hablar de herramientas, comparte esa herramienta al principio tienes que tirar tú del carro la gente lo no va en la comunidad de pronto con ganas de interactuar, cuando te vean a ti interactuar, interactuarán contigo y cuando otro vea que esa persona interactúa contigo y no se la ha comido nadie, dirá, ah, pues venga, voy a interactuar yo. Y ya empezarás a identificar además esos típicos roles de administradores y moderadores, que son gente que interactúan mucho con los demás. Yo, yo tengo identificado perfectamente en vale y quiénes son los cinco o seis que siempre hablan. Entonces, esa gente llegará un momento que crearán el contenido de la comunidad por ti. Entonces, ya os digo, no dejéis de invertir tiempo en cultivar estas conversaciones. No dejéis de promover e invitar a gente al grupo porque esto es como una bola de nieve. Cuanta más gente haya en vuestras redes sociales o en vuestras comunidades, se lo van a contar a otros y esas personas irán. Y al final esto es una bola de nieve. Prioriza el compartir con los, a los likes. No te obsesiones con los likes. Obsesiónate con que tu contenido se comparta porque es que eso es lo que realmente te va a dar valor. Esto es una bola de nieve. Cada vez será más grande. Y por último si vais a crear una comunidad en Discord, un código de conducta, es decir, dejarle claro a la gente qué cosas se pueden hacer y no se pueden hacer en vuestra comunidad, porque puede entrar mucha gente que de pronto pues, aproveche tu comunidad para hacer spam, para promover cualquier mierda, o de pronto interactúa de una manera que no es agradable y de pronto eso no le hace gracia al resto de la comunidad, se va y pierde valor. Esto lo he visto yo, por ejemplo, en un WhatsApp de emprendedores, que de pronto hay gente muy muy buena en temas de emprendimiento, pero llegan algunos y como no hay un código de conducta, pues se permite que hagas spam de estafas piramidales. Bueno, pues obviamente tú dices, mira, si vayas a todo el rato hablando de esta mierda, yo me voy. Entonces, intenta siempre dejar claro a la gente, oye, puedes hacer esto, puedes hablar de esto, pero no hagas esto ni hagas esto otro. Entonces, ya os digo. Eh, dice Marena, a mí me ha funcionado, al copiarlo y pegarlo se refiere al enlace, pero hay muchas copias, O sea, podéis copiar y pegar también las normas de conducta de otros servidores, ¿vale? <ríe> no iba por ahí, pero oye, también os sirve que podéis copiar y pegar las normas de conducta de otros servidores de Discord y lo dejáis bien clarito ahí, ¿vale? Creáis un canal de texto donde solo podéis escribir vosotros y decir, estas son las normas del servidor. Y con esto, pues, un poco un repasillo de cosillas que se pueden hacer en TikTok, en Twitch, en Discord, pero... Esto como todo es cuestión de practicar, practicar, experimentar. Esto es como ciencia. Al final es practicar todo el rato y llegará el momento pues, que os salga bien. Consumir el contenido, creadlo y sobre todo insistir. Mucha paciencia. Y al final saldrán las cosas. Y, y nada más. Pues aquí acabo yo. Y simplemente pues si tenéis cualquier tipo de no sé porque ya se ha ido mucho el tiempo pero yo ya os digo que eh, os dejo mi, mis redes sociales ¿vale? en el chat pero vamos, básicamente me buscáis en internet como Nacho Marketing eh, mi web es www.nacho.marketing y ahí me tenéis todo o sea, está en mi Whatsapp entonces, si tenéis cualquier duda o me queréis hacer algún tipo de pregunta más en privado, más personal me tenéis ahí y yo encantado de hablar con vosotros si queréis, aunque ya la habéis hecho durante el directo pues eh, nada, si queréis preguntar algo después un momento, no sé por aquí eh, María Eugenia abrazo, que me dé cuenta Nacho por toda la explicación que nos ha dado que todo esto es novedoso por lo menos para mí y habrá que practicar y practicar como bien dices porque esto nos hará la primera seguro Sí, sí, esto es ya os digo esto al final es dedicarle tiempo y al final viendo un poco pues lo que hacen otros, lo que a ti te funciona y demás, pues llegar al punto que das con el toque, pero ya os digo, hay que invertir tiempo, eso es primordial. Pues ya está, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta puntual y si no, nos vemos en el próximo webinar. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Pues gracias bien. a todos los que estáis ahí por el chat también diciéndolo. Eh, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y nada. Eh, pues dice, por aquí, mira, mira, ti, Nacho, dice por aquí, mira, mira, mira. Perdón. Ojo, ojo, esto es interesante. Dice, ¿cuánto tiempo aproximadamente semanal le dedicas a las redes, Nacho? Pues mira. Más de las que debería como consumidor, pero como creador intento siempre eh, hacer un calendario editorial, que esto es muy interesante, que es prepararme ante los temas de los que voy a hablar durante ese mes. Entonces yo suelo tener una estrategia que es 5x5 y es busco 5 categorías de las que puedo hablar en torno a mi producto o mi servicio y busco 5 temas para esa categoría. Entonces cuando yo hago 5x5 son 25 tipos de contenido. Entonces, más o menos, intento programar de qué voy a hablar e intento dejarlo todo programado. Pero aquí más que programar a diario, movidas de esta es constancia. Si tú vas a dedicarle, aunque solo tengas una hora a las redes sociales, los viernes, hazlo. Pero que sea siempre. O sea, no, no me vale hoy publico y me quito tres meses de las redes sociales porque no tengo más tiempo. No, no. Aunque sea una vez a la semana, una horita. Pero eso hará algo muchísimas gracias Nacho habrá que ponerlo en práctica y muchas gracias por toda la explicación de esta tarde nada, a vosotros por estar ahí nos vemos prontito nos vemos, hasta luego hasta luego Dios